de Legal Hackers, perdón, eh, de una nuevo Meetup de Legal Hackers, el tema de hoy es cursos innovador, innovadores de derecho. Tenemos a unos superponentes que ahora contamos un poquito más sobre esto, pero primero les quiero contar sobre Legal Hackers, qué es lo que hacemos y más o menos cómo va a ser la dinámica de este Meetup. Legal Hacker es una comunidad global sin fines de lucro que busca promover la solución de problemas creativamente entre la intersección de la tecnología y el derecho. Ay, Me sale. Fundada en Brooklyn, en Estados Unidos, en el 2012 y actualmente presenta en 194 ciudades. Y es el movimiento de innovación legal más grande del mundo. Solo que en Perú estamos en Lima y en Arequipa. Voy a sacar esto, perdón, me sigo apareciendo. Legal Hacker, que no es? No es una entidad comercial, no somos una asociación gremial, no hacemos lobby político y tampoco no somos un grupo de investigación en ciberseguridad. Aunque no crean, nos escriben muchísimo pidiendo ayuda para hackear cuentas. Me imagino que por el nombre Hackers, pero eso tampoco hacemos, ¿no? Somos una comunidad de voluntarios que, que es completamente neutral y abierta a cualquiera, es muy fácil afiliarse, como. ¿Saben? Entonces, ¿qué significa que somos una comunidad abierta? ¿no? Se encuentra perdón, conformada por abogados, académicos, investigadores, tecnólogos, artistas y diseñadores y emprendedores. ¿Quiénes forman parte de este capítulo? Se encuentra Adriana Paredes, Adriana Tapia, Felipe Gamboa, Miguel Morachimo, Paola Castillo y Rafael Santín. Ya van a poder conocerlos mejor. Eh, conforme y Álvaro Castrolora, perdón, y ya van a poder conocerlos mejor durante este meetup. Fue fundada el capítulo de Lima en, mil, en, perdón, en 2018 y fue reconocida por Little Hackers International. Somos más de 1.900 miembros a nivel mundial y hemos organizado en Perú más de 20 eventos, con una encogida de más de 1.500 asistentes a nuestro evento. Como pueden ver, antes de la pandemia nos juntábamos y podíamos conocernos aún mejor, pero ahora lo hacemos a través de este canal. ¿Cómo pueden involucrarse? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web, que es ligadehackers.p, o en nuestras redes. Búscanos también en Meetup o estamos en Slack. Bueno, ahora le voy a dar el pase a Rafael, que va a contar un poco sobre los ponentes, pero primero, como buscamos que las personas acá entren a conectar y compartan un poco, y puedan conocer un poco sobre qué es lo que hace la otra, y también esta oportunidad de hablar con nuestros ponentes, los vamos a mandar a Breakout Rooms para que puedan conocerse mejor y hacerse, un par, y hacerse preguntas entre ustedes. Espero que disfruten, y perdón por los fallos técnicos. Eh, bueno, ahora le doy el pase a Rafael. Rafa, estás por ahí para que puedas explicar un poquito la dinámica y cómo va a ser la presentación. Yo los dejo, disfruten y cualquier feedback que tengan o charla, nos pueden escribir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, el día, el día de hoy tenemos un, un, un panel muy interesante eh, de profesionales que están además inmersos en el mundo de la educación legal y digital en nuestro país. Eh, un poco el, el, la dinámica que vamos a seguir ahora es eh, una de presentación para, para, para que puedan conocer un poco de, de, de los ponentes que, que van a estar con nosotros el día de hoy. Y luego vamos a dar un espacio de aproximadamente 3 a 4 minutos a cada uno de, de ellos y ellas para que puedan eh, explicar un poco los cursos que dictan y quizás alguna anécdota o algún tema que les gustaría resaltar en la presentación. Eh, luego de esta presentación inicial, eh, tomaríamos un espacio digamos, de preguntas del público y quizás algunas preguntas que, que podamos proponer nosotros desde Legal Hackers eh, y luego ya la conversación se vuelve abierta y, y, y nada, eh, vamos a dejar que fluya un poco todo. Eh, voy a presentar primero a, a, a Paola Galvez. Eh, Paola es profesora del curso Abogado de 2021 en la Universidad de Lima. Eh, además, ella actualmente se desempeña como asesora estratégica de regulación digital en la presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Luego tengo el gusto de presentar a Fátima Toche de Vega. Eh, Fátima es gerente legal de IDIARTE y asociados. Y entre otros varios cursos, eh, Fátima dicta el curso de aspectos legales de los negocios digitales, derecho y tecnología en, en, en la Escuela de Negocios de la Luego tengo la verdad de presentar a Óscar Montezuma. Óscar eh, es director ejecutivo para Perú y Ecuador en Newbox Legal Digital. Óscar eh, dicta el curso de Derecho de las Tecnologías de la Información en la Maestría de Derecho de Competencia y Propiedad Intelectual de la Universidad Católica. También nos acompaña eh, Antonio Santander. Antonio es gerente legal y oficial de cumplimiento de laboratorios Acepharma. Él tiene a su cargo el curso Canvas Legal, gestión de riesgos y oportunidades legales de la empresa en la Universidad del Pacífico, en, concretamente en Pacific Business School. Y finalmente, pero no menos importante, eh, un miembro también de, de Liga Hacker Hackers Lima, un organizador de nuestro capítulo, eh, Felipe Gamboa. Eh, Pipe es director de, de Innovación Legal en el Estudio Miranda llamado Abogados y además es profesor del curso Gerencia Legal de la Maestría de Derecho de la Empresa en la Universidad Católica. Eh, nada, eh, ahora le doy espacio a Paola eh, Galvez para que nos pueda contar un poco acerca del curso de abogados del siglo XXI, eh, y de repente alguna cosa interesante que, que, que nos pueda compartir eh, para dar espacio, para dar inicio a esta conversación. Te escuchamos, Pablo. Gracias, Rafael. Buenas noches a todas y todos. Qué linda comunidad. Eh, y bueno, gracias también por la invitación. Eh, efectivamente, y, y ya que estamos hablando de cursos innovadores de derecho, Abogados del Siglo XXI se dicta en la Universidad de Lima, es en pregrado de la, la carrera de derecho. Y se dicta como curso electivo a partir del décimo ciclo, entonces ya estamos hablando de estudiantes que están a puertas de salir al mundo real. Eh, para mí además es un honor compartir este panel con Oscar, con Fátima, además de Pipe y Antonio. Eh, porque con Oscar yo diseñé este curso hace dos años ya, y ahora dicto el curso con Fátima. Entonces, la verdad que con mucho cariño eh, estar en este evento. Pero ¿de qué trata vos del siglo XXI? Realmente el nombre creo que les puede decir todo. Y cuando lo pensamos con Oscar queríamos que se tiene que saber hoy en día para que los abogados y abogadas estemos preparados para esta era digital que estamos viviendo. Y por eso es que toda la primera parte del curso, hasta el parcial, hablamos de cómo se ha transformado la prestación de los servicios legales. Y el objetivo ahí que tenemos y que compartimos con Fátima, con Óscar, y estoy se segura con muchos de los miembros de la comunidad de Legal Hackers Lima, es que los abogados dejamos de ser... Esas personas de la organización, que somos un stopper y ponemos eh, pare a los proyectos. Todo lo contrario. Vemos hoy a los abogados y las abogadas como la persona que nos puede prevenir y dar ideas para generar proyectos. Ser esos socios y aliados del negocio. Y yo que ahora estoy en el sector público, eh, ser justamente habilitador de nuevos proyectos. Entonces, toda la primera parte del curso hablamos de la revolución digital, Big Law versus New Law, qué es Legal Tech. Eh, tenemos invitados, de hecho, no somos expertos de Design Thinking, de Legal Design Thinking, pero cada ciclo invitamos a expertos, mejor dicho, voy a decir expertas, porque en los cuatro ciclos que tiene, dándonos este curso, son solo abogadas, mujeres expertas en Design Thinking. Eh, y, y es muy práctico el curso, realmente. Eh, tratamos de ser más como seminario, una conversación en donde hablamos de casos prácticos para poder llevar el conocimiento. A partir del parcial, ya tocamos lo que es tech Law. Y son estos temas de derecho sustantivo que los abogados y abogadas de esta era tienen que conocer. Desde comercio electrónico, economía colaborativa, la nube, y ahí sí puedo acotar, por ejemplo, eh, hace dos ciclos, me parece que fue 2021 1 tuvimos una persona del lado técnico de Microsoft. Yo trabajaba ahí y, y con mucho cariño una amiga participó y les explicó qué era la computación en la nube, cómo funciona, y a, y a los estudiantes les encantó porque realmente hicieron preguntas más del lado técnico, pero que se requiere que un abogado que no tiene que dedicarse a derecho y tecnología. Ojo, este curso es para... Hemos tenido penalistas, procesalistas laboralistas, pero los temas ya hoy tocan con tecnología, porque es transversal al mundo. Entonces, eh, saber de qué se trata y si van a contratar a una firma que es especialista en tecnología como Newbox, va a saber de lo que le está hablando este experto, cuando tiene que migrar a la nube, por ejemplo. Entonces, de eso trata eh, la segunda parte del curso, es, es de sustantivo, vemos casos de Perú, del mundo, y siempre tenemos invitados para la clase de libertad de expresión, por ejemplo, nos acompañaron... Eh, del CELE, de la OEA, eh, una capa este, hace un tiempo, nos han, nos han acompañado gerentes de política pública, de Uber, de Airbnb, el ciclo pasado, eh, se me está, no fue Uber, hemos tenido de Rappi, en realidad la idea es tener invitados y, y pasarla bien en la clase, hemos tenido buen feedback, eh, pero creo que aquí, aquí me quedo y luego podemos seguir comentando. Y ojo, no solo alumnos de la LIMA pueden eh, inscribirse. Si la de LIMA es parte del consorcio de universidades, si tenemos alumnos de la Católica, de la Pacífico, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Paola. Ahora le doy pase a Fátima Toche, para que por favor nos pueda contar un poco acerca de alguno de los múltiples cursos. <risa> <risa> gracias. Gracias. Um, Sí, bueno, voy a, voy a hablar ahora del de curso Aspectos Legales de los Negocios Digitales que dicto eh, en ESAN. Es un curso de posgrado de, de estos programas PE que tiene ESAN. Es, escojo este porque este es un curso que sí, yo diseñé, digamos, desde, desde el inicio, ¿no? Porque se acercaron a mí buscando un curso que se pudiera eh, incorporar en la malla y que responda a las nuevas necesidades de los abogados en entornos digitales, porque como muy bien ha dicho Paola, pues ya es un tema transversal, ¿no? Hemos conversado muchas veces con Oscar, con Paola, ya el derecho digital o de las nuevas tecnologías ya no es necesariamente una rama, un nicho específico, es un tema transversal que aborda pues todas las, las áreas. Entonces, justamente aquí eh, yo diseñé, primero les cuento un background, ¿no? Yo empecé a dictar cursos de aspectos legales, no a abogados, sino a gente que estudiaba marketing, a gente que estudia las carreras de este, ingeniería de sistemas, eh, maestrías de seguridad de la información. O sea, mi primera aproximación a la docencia fue como abogados. Además, mi maestría no es en derecho, es en negocios, es un MBA. Entonces, ese enfoque también que va alineado con lo que decía Paola de no un enfoque meramente legalista, sino un enfoque de negocio y un enfoque de acompañamiento para prevenir contingencias. Y siempre nosotros enviamos el mensaje y así también se construyó este curso de aspectos ilegales en los negocios digitales de que sea otorgarle a los alumnos herramientas, mecanismos para detectar de la manera más temprana posibles contingencias en los diversos aspectos que tocamos. Y acompañando al negocio y a las iniciativas innovadoras desde la Génesis, para aportar ahí ¿no? estos conocimientos que vamos eh, generando en el curso. Entonces, yo lo diseñé básicamente partiendo y tal, tal vez eso es algo un poco innovador, no, no partiendo pues, de una rama temática que, que, que ya está dictada, digamos, en los cursos más o menos de nuevas tecnologías que están aquí, sino a partir de problemas reales en las empresas. Entonces, de, de mi experiencia con mis clientes y mis alumnos, no abogados, yo sé que el mayor dolor de cabeza es, por ejemplo, las fiscalizaciones de protección de datos personales. Ah. O el tema de el, el envío de mailing, SMS, publicidad, uso de chatbots para fines publicitarios. Entonces, a partir de ahí, de esa problemática, generamos los temas alrededor. Por ejemplo, la ley de protección de datos, el tema del código de consumidor para las comunicaciones comerciales. ¿no? Después, ¿cuál es el otro tema que este, se identificó y a partir de ese armamos el, la, la temática? la contratación electrónica, que es pieza fundamental del comercio electrónico. Y a partir de ahí jalamos firma electrónica, manifestación de voluntad por medios electrónicos y demás. Y un tema que me ha servido mucho, no solo para, la, para, el, para generar contenido del curso, sino también para generar comunidad entre mis alumnos, es tener siempre un chat de WhatsApp, un Slack, un grupo en el en el que durante toda la semana yo les voy pasando noticias, información que ha salido sobre los temas del curso. Y muchas veces esos temas son los que iniciamos el debate sobre ellos y sacamos ya los temas, digamos, eh, ya de, de, de la charla más teórica y a partir de ahí vamos. Y eh, me sirve muchísimo tener este contacto y este feedback con mis ex alumnos, eh, donde generamos comunidad a, y ayuda mutua, ¿no? Absolviendo alguna consulta, mandando datos. Entre ellos, y yo en lo poco que les puedo aportar, eh, me ha servido mucho y me, y me parece que es algo que valoran mucho los alumnos. no Poder tener ese, ese contacto y ese feedback más allá del solo día de la clase con, con el profesor y que te cuenten sus problemas en la cancha que puedas luego abordar en la clase. ¿no? básicamente eso es lo que yo quería aportar, y lo demás lo no podemos seguir conversando. Muchas gracias, Fátima. Eh, ahora le doy el paso a Oscar Montezuma. Eh, Oscar, adelante. ¿Qué tal? Gracias a todos y todas por, por la invitación. Estoy bien contento además porque eh, regresar a la comunidad de Legal Hackers eh, a compartir algunas ideas. Y sí, bueno, este curso tiene una historia bien, bien interesante porque... Eh, en realidad, los orígenes de este curso, que es el curso de Derecho de las Tecnologías de la Información, nació... Eh, o sea, yo, yo tuve como una cruzada personal con este curso desde el 2003, por lo menos. O sea, yo todavía seguí en la universidad y yo había notado que... Yo fui asistente de un curso de maestría que era sobre Derecho del Comercio Electrónico, me acuerdo que se llamaba en esa época. 2003, les hablo, yo todavía seguía en la universidad... Eh, y, lo que, y el, el curso fue también, fue un curso dentro de la maestría de hecho en de la Empresa de la Católica. Y fue también que, que, que, con el profesor que en ese momento lo dictaba, que es Alfredo Rosemena, sí, eh, propusimos al pregrado que también lo dictó, o sea, dictar el curso en pregrado de la Católica en el 2003. Armamos un expediente, todo, o sea, fue todo un tema y, y nos chotearon, pues, no, no, no, no, no pasó, no pasó. Eh, y, y claro lo que pasó o es sea, que en esa época este tipo de, de temas de temas hablo 2003 claro eran esoterismo magia negra porque ahí calzaban dentro de ese tipo de, de, de clasificaciones de algo totalmente rarísimo no este ¿quién, va, a quién le va a interesar esto para qué no entonces era era, era este eh, algo algo muy muy este muy muy distante muy lejano no entonces Digamos que eso, eso, eso sirve también para, para o sea, todo ese trabajo que se hizo para ese proyecto no se quedó ahí, sino que en el tiempo, eh, cada vez que había una oportunidad de plantear algo, yo siempre regresaba con esta propuesta y, y bueno, nos choteaban, pero igual siempre había una oportunidad para regresar, hasta que yo me fui a hacer la maestría en el año 2010 y al regreso... Entro a, a, regreso, entro a dictar a la maestría de Derecho a la competencia y propiedad intelectual de la Católica por invitación de Raúl Solórzano, y ahí empiezo a dictar algunos cursos vinculados a derechos de autor, este, y yo le, le propongo nuevamente esta idea, ya estamos hablando del año 2000, como 10 años después, por lo menos, o, o, o 11 años después de, de ese primer intento, ¿no? y le digo, mira, esta idea, tú y Raúl, muy, muy chévere él y muy, muy este, receptivo, me dijo, genial, lo vamos a presentar, pero como sabrás, Toda presentación para aprobar estos planes demora un tiempo, ¿no? porque es un cambio en la currícula y presentar este curso toma tiempo. Finalmente lo aprobaron y hasta el 2014, por ahí, 2014-2015, lo empezamos a dictar en la, en la maestría de derecho del, del, de propiedad intelectual y competencia de la Universidad Católica. Y ha sido un, una experiencia muy bacán, muy, muy, muy bonita, porque... Eh, sobre todo hay mucha gente que vi que la universidad da muchas facilidades a, a funcionarios públicos para esta maestría, entonces había mucha gente de Indecopy que, que, que a través de estas facilidades puede llevar el, el, el programa. Entonces, eh, era muy interesante porque era un curso completamente distinto a los que normalmente se dictaban en esta maestría, que eran básicamente propiedad intelectual, todas las propiedades intelectuales, este, todo el tema de competencia, regulación económica, pero no había nada más. Entonces, esto de alguna manera conectaba por la transversalidad del tema. ¿no? Entonces, la idea era plantear un curso que cubra todos los aspectos legales vinculados al uso de tecnología, ¿no? a, a los, los retos que principalmente se ven actualmente, desde eh, libertad de expresión en, en, en Internet, privacidad y protección de datos personales, gobernanza de Internet, quién regula la red, temas de jurisdicción en Internet, eh, también pasando por temas penales, delitos informáticos. Me acuerdo que en un año, hubo un año en el que el curso tocó cuando justo se estaba debatiendo la ley de delitos informáticos y fue muy, muy interesante la discusión en esa época. Eh, así que lo, lo, muy, lo, lo, lo, lo bonito de este curso es que permitía, eh, permitía eh, enlazar los temas, como decía Fátima, con la realidad. Entonces yo también hice esa práctica que, que Fátima tiene, que me parece genial, yo también la empecé a utilizar de... De, de crear un chat o un espacio donde le mandábamos noticias para que los alumnos vean que, que el curso no era un curso que era una cosa totalmente teórica o algo, sino que era la realidad. Las cosas que están pasando ahorita, ¿no? O sea, eh, ¿qué preocupación tienen ahorita los países alrededor de todo este tema, por ejemplo, de, de la invasión de Rusia a Ucrania? ya sí hay un tema de guerra, ¿no? Pero hay también todo un tema de ciberguerra detrás que se viene cocinando desde hace tiempo. Entonces, hacerse aterrizaje con temas muy cotidianos y cómo la tecnología impacta directamente en, en las personas... Eh, le da una potencia especial, ¿no? Entonces ese curso, la última edición del curso la he dictado con Fátima, así que ha sido súper chévere porque hemos podido este, intercambiar ahí, este, darle, darle eh, un toque personal a, a cada sección, del, a cada parte del curso. Con Paola también hicimos el curso de, de abogados del siglo XXI y ahí sí le dimos un, un giro a, esa, a toda esa parte de innovación legal, ¿no? Para mostrarnos solamente el impacto que tiene lo digital en la, en la, en la carrera del abogado, sino además cómo el, el abogado puede innovar y, y conocer nuevas tendencias de lo que se está pasando en el mundo de la prestación de servicios legales a nivel global. Entonces, eh, la experiencia ha sido muy bonita, ha sido muy gratificante, ha sido eh, genial poder traer a la mesa de profesionales que normalmente estaban muy metidos en el mundo de la competencia o, o de la propiedad intelectual o de ambas estos nuevos temas. Y es genial porque luego he visto cómo es que el impacto, esto, eh, el impacto que esto puede tener en la vida práctica porque de pronto por ahí llegó una resolución de un caso que me interesaba y veo que la desarrolló una persona que fue que llevó el curso. no este, Entonces eso es, eso es muy gratificante. O sea, el, el, la, la la la importancia de poder ver que, que al menos esos conceptos pudieron haberle servido a una persona luego en su vida profesional para en, en distintos ámbitos. no Así que eh, creo que eso es lo que les puedo compartir por ahora de, del curso eh, y como se le doy el pase a, a Rafael. <risa> <risa> Gracias, Oscar. Súper interesante lo que cuentas. Eh, Quería aprovechar ahora en darle espacio a Antonio Santander. Bienvenido, Antonio. Hola, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la por la invitación. A todo legal, legal hackers, el Legal Hacker, este tipo de, de, de, de eventos y ambientes son súper, súper importantes. Bueno, eh, a ver, antes de explicarles un poco mi, mi curso, les quiero contar cómo es que yo decidí enseñar Derecho. Yo estudié también un MBA y soy el MBA del Pacífico. Y si le preguntas, hace unos ocho años, y si le preguntas a toda la gente de mi promoción cuál fue el peor curso que llevamos en la maestría, adivinen cuál fue. Derecho. Marco legal de negocios. Es el mismo curso que estoy dictando. Obviamente para un abogado, el único abogado de la promoción, eso era absolutamente frustrante. No solamente por ser abogado, sino porque yo creo, pienso, siento que el derecho es sumamente importante para los negocios. Entonces, el problema era la aproximación, ¿no? Y, y cambié las cosas, diseñé el curso con una metodología innovadora. Lo presenté al, al MBA les gustó y ya lo, ya lo vengo dictando desde, desde hace un tiempo. Eh, me gustaría compartir mi pantalla quizás para, para poder explicarles un poco mejor de lo que, de lo que, de lo que trata. He presentado una preparado una prendida presentación. El curso se llama así, marco legal de los negocios, pero en realidad, yo lo, lo, lo prefiero denominar marco legal centrado en el modelo de negocio, para que se constituya el derecho como una herramienta de gestión estratégica. Yo le dicto, a la mayoría son no abogados, administradores, ingenieros, etcétera. Eh, y utilizo el lienzo del modelo de negocio, el Canvas, como como plataforma dentro del curso. ¿Okay? ¿Y cómo se ha, es se ha desarrollado? Está desarrollado básicamente con cinco elementos. Ok, ahora voy a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, obviamente, el derecho. Y literalmente me paseo por el derecho. Toco temas de derecho comercial en la parte de la izquierda. Está en el número de horas que le dedico. Derecho comercial, toco franquicias, patentes, prácticas comerciales, protección de datos normalmente temas muy ajenos a la gente de negocios, no abogados de, de derecho civil de comercio electrónico normas, el derecho civil como para el pago, garantías, etcétera de derecho laboral acuerdos con los trabajadores, beneficios laborales tercerización derecho corporativo, de, normas sobre accionistas acuerdos accionistas, contratos corporativos de derecho administrativo barreras burocráticas, contratos del estado que ya lo voy a sacar y ahorita voy a explicar por qué Derecho de los impuestos, tributos. Entonces, lo digo así. Ahora, bueno, están dedicados un, usualmente cuatro clases de cuatro horas cada una. Entonces, lo, lo divido así. La pregunta es, ¿cómo puedes meter todos estos temas tan complicados en no abogados? Y para eso vienen los otros elementos de desarrollo de desarrollar el curso. En realidad, lo utilizo, utilizo también como una plataforma de desarrollo del curso, una historia. ¿Ya? Desarrollo todo y empiezo contando el cuento y todo el curso le resolvemos la vida a este señor, un caso ficticio, cuento cómo vinieron sus padres, etcétera, cómo decidieron emprender aquí hasta que tuvieron, eh, actual en el 75 hicieron un restaurante hasta la fecha y él quiere llevarlo al siguiente, al siguiente nivel. De desarrollo que tienen cinco modelos de negocio, una sola empresa, restaurantes, banquetes, producción de sus productos, la comercialización de sus productos y comedores corporativos. Explico y les cuento un, la historia eh, para generar empatía en los, en los alumnos y se metan en, en sus problemas y los quieran resolver y también los puedan extrapolar y también hacerlos propios, incluso a su propia realidad. Bueno, cuento un poco sobre el, las, lo que pasan en, en los restaurantes, los problemas que tienen su negocio de banquetes, en producción también los distintos temas que tienen, ojo, no en lenguaje nada legal. En comercialización también que tienen una tienda alquilada, propia, comercio electrónico, cómo el reparten sus productos, eh, los, las etiquetas, etcétera comedores corporativos que se les escapa, pues obviamente el tema de los trabajadores que tienen que contratar a un grupo. Bueno, les cuento una historia, segundo elemento, a través de una historia. El tercer elemento, el business model cama esa es la plataforma madre de todo el, el, el curso. Seguramente muchos conocen esta herramienta tan sencilla, fácil, intuitiva, y todo lo que hemos hablado en la historia, lo vamos, vamos llenando el canvas. Significa que vamos entendiendo la problemática de este señor de una manera distinta. Y luego atacamos cada bloque del canvas de, una man de manera independiente. Señalamos cuáles son los elementos que importan ahí e identificamos los temas legales. Segmento de clientes, identificar sus clientes, la propuesta de valor con los temas como beneficios tributarios para innovación, signo distintivo, derechos de autor... Relaciones con los clientes, cómo se relaciona el modelo de negocio con los clientes, con temas sobre libre reclamación, normas sobre publicidad. Entonces se dan cuenta que ya los temas ya aparecen de manera natural, a diferencia usualmente de cómo nos vengan los abogados, que es, ojo, ustedes, empresarios, gente de los negocios, tienen que saber estos temas. En realidad, lo que busco es que la gente de las empresas, los emprendedores, identifiquen cuáles son los temas legales que le impactan. ¿Sí? Y bueno, así con, con, con, el, con el, el flujo de ingresos, básicamente cómo cobran y cómo se mantiene todo su modelo de negocio, hablamos sobre nombres, sobre pagos, facturas negociables, etcétera, etcétera. Voy a pasar muy rápido por el, por el, por el tiempo, también actividades clave, un, un tema que es, la verdad me sorprendió con la, con la acogida que tiene, acuerdos, confidencialidad con los trabajadores, convenio de permanencia con los trabajadores. Entre asociados vemos asociación en participación, consorcio, acuerdos con accionistas, y en estructura de costos, los tres más importantes son los laborales, los tributarios y los, las administrativas relacionadas con barreras burocráticas. Entonces, ellos analizan los temas legales o abordamos los temas legales de una manera más intuitiva, en función a la historia que ya conocen. ¿Ok? El tercer, el cuarto elemento es, eh, trato de hacerlo visualmente. Yo muy poco, a menos que me obliguen a hacerlo los propios alumnos, menciono un, un número de una ley, de un decreto supremo. Eh, nada, en realidad yo utilizo muchos eh, elementos visuales, acá explico cómo es una relación de consumo los distintos tipos de, de, de signos distintivos, el diagrama de una, cómo funciona una factura y recibo por programa negociable, cómo funciona una franquicia, las distintas usos de la, la mano de obra dentro de una empresa, el diagrama de cómo funciona el leasing eh, y Vesting, por ejemplo, la cláusula de Vesting que es bien un poco complicada, la trato de ponerlo con, con colores y con gráficos para que sea mucho más entendible. Claro, esto no es únicamente utilizar formas bonitas y fotitos, ¿no? Es cómo lograr que entiendan estos conceptos. Y finalmente, eh, utilizo análisis de datos ¿Cómo es esto? El trabajo final, yo les pido a los alumnos que elijan una empresa. Yo los animo a que lo hagan de un emprendimiento, de una idea de negocio. La, la mayoría de los trabajos que recibo al final del curso son de ideas de negocio o de emprendimientos propios, o de la familia, de una pareja, de un amigo. ¿Ok? Y les pido, este es un ejemplo, una empresa de desarrollo de software. Primero explíquenme su modelo de negocio. Luego, identifique dentro del campus cuáles son, cuáles son los elementos más problemáticos o lo que ustedes consideran que genera más impacto legal o pueden, el derecho puede generarle un mayor beneficio. Y luego, identificar todos los temas. Este es un ejemplo. Protección al consumidor, signo distintivo, libre reclamaciones, relación laboral, asociación en participación y regímenes tributarios. Y básicamente, el trabajo de cada uno de esos temas tiene que ser, identifícame un problema, cuéntamelo, real mejor, eh, analiza el tema legal, ya, signo distintivo, qué son, etcétera Y finalmente, una, una solución real. Todos los casos que me plantean todos son reales, todos son empresas reales o ideas de negocio. Lo que yo quiero es que al final del curso se vayan con un entregable, un documento que lo puedan aplicar realmente en sus, en sus organizaciones. ¿Ok? Y el resultado de todo eso lo he tabulado. ¿Ok? Y tengo un... Acá está eh, la, base, la base de datos. Son 111 empresas, más de 600 temas legales identificados eh, divididos por empresa, por sector, por, por tamaño de la empresa, por, por el bloque del canvas legal que, que impartan y el tema legal identificado. Por tanto, tengo una base de datos considerable. Y eh, acá tengo algunos, algunos, algunas estadísticas, por ejemplo. Entre emprendimientos y pequeñas empresas, estamos hablando de 72 empresas, más o menos el, el 65% de las empresas. Justamente era lo que, lo que quería, ya que sean emprendimientos o pequeñas empresas. Los, las, los sectores de las empresas analizadas elegidos por los propios alumnos, repito, son ejecutivos, de nivel medio-alto, de empresas, eh, son eh, empresas del sector servicio, retail, alimentos, industria, comercio electrónico. Estamos hablando del, del total de los, de los 111 empresas y 601 temas elegidos. Los elementos del CAMBA identificados con una mayor necesidad legal, podemos ver que el segmento de clientes son 113, los problemas relacionados con sus clientes, los recursos claves son 91 temas que consideran que pueden impactar positivamente en su negocio, en relación con los clientes 76 temas, propuesta de valor 78, actividades clave y canales de distribución 67 y los menos eh, identificados son redes asociados, estructura de costos y flujo de ingresos. Okay. Ahora, ¿cuáles son los temas legales identificados como problemas u oportunidades? Esto estoy haciendo un ranking de los, de los siete más elegidos, ¿ya? Creo, siete u ocho. Acuerdo con los trabajadores y finos distintivos. Son los temas legales que en general para las 111 empresas elegidas son los que consideran que son más importantes. Datos personales, relación laboral también consideran que son sumamente importantes un poco menos, libros de reclamaciones, publicidad, protección del consumidor, 39, y luego los, los que siguen, comercio electrónico y regímenes laborales, que parecen los menos importantes, pero no. Hay otros que son menos importantes, estos son los más importantes. Entonces, ya acá podemos ver, a través del análisis de la, de, de, de, de la data que he conseguido a través del de, eh, tiempo, cuáles son los temas que son más importantes y eso hace que quite contenido o que ciclo a ciclo mejore contenido. Si veo, por ejemplo, que es más importante los acuerdos con los trabajadores y sino distintivos, le pongo más minutos, más temas, más, más, más casos, porque entiendo que es más, más importante. Esto incluso lo podemos hacer mucho más específico. Si, por ejemplo, quiero centrarme en emprendimientos, ya vemos que los temas más importantes son datos personales eh, y los relacionados a marcas. ¿Ok? Acuerdo con trabajadores y relación laboral. Si quiero incluso ir más al detalle, al sector comercio electrónico, aquellos que han elegido empresas relacionadas con comercio electrónico. Los temas legales más que impactan más a su organización son libros de reclamaciones, datos personales, etc. Entonces, finalmente, ¿quiénes utilizan esto? Y son básicamente mis, los alumnos que dan el curso. Los tomar la decisión de, de gerentes, um, gerentes corporativos para definir las políticas y planes de acción de sus organizaciones. Pero también los ejecutivos, los ejecutivos profesionales, como analistas, profesionales, etc., y muchos emprendedores para diseñar un plan de desarrollo futuro. Y ahora, si ustedes han podido ver, esto también se puede prestar y pueden utilizarlo los propios abogados como una forma innovadora de prestar los servicios jurídicos, ya sea internamente o externamente. O la, la que se tiene. Y bueno, pueden revisar, eh, he publicado en siempre un artículo en Foro Jurídico que justamente habla sobre cómo se puede utilizar esta metodología en la prestación de servicios jurídicos internos. Eh, actualmente, y con esto termino, eh, eh, ya han confiado en, en esto, eh, la Pacifico Business School, eh, también el, el Centro de Emprendimiento el Pacífico, y estamos tratando, eh, estamos trabajando ahí un, un, un proyecto que ojalá se pueda dar en el corto plazo con el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Católica, para que puedan, digamos, ver estos temas en, en la Católica y también en, en, en la plataforma Lexedu que justamente busca eh, tratar estos temas eh, de una manera los, los temas legales de una manera eh, inno, innovadora bueno simplemente para acabar increíble todo lo que se puede hacer cuando uno está cuando uno se frustra con su profesor de, de, de derecho muchas gracias Antonio bastante ilustrativa la, la presentación eh, ahora le doy paso a, a Felipe Gamboa eh, adelante Pipe. Gracias, Rafael. Bueno, eh, buenas noches con todos. Eh, me encanta estar compartiendo panel además con, con muy buenos amigos y eh, recuerdo además que la idea de este, de este evento, de este Meetup, salió después de un desayuno que nos dimos cuenta con Paola y también con Álvaro, que eh, dictábamos cursos chéveres en distintas universidades y, y en menos de un par de meses ya estamos acá nuevamente. El curso que dicto es un curso que se llama Gerencia Legal, es un curso que forma parte de la Maestría de Derecho de la Empresa en la, en la Universidad Católica. Eh, ya lo he dictado en eh, formato 100% presencial, formato 100% eh, remoto, incluso también tuve una edición en la que era semi-presencial. Eh, y llegué a este curso casi coincidentemente con un cambio en mi ejercicio profesional, en el que después de ver por muchos años Derecho Laboral y, de, y dictar un curso de Derecho Laboral Empresarial, en el que por demás veo acá entre, al, entre los participantes algún exalumno por ahí, eh, pasé a editar este curso que, que parte de la premisa de que el conocimiento de las, especializado de las distintas ramas del derecho hoy en día es totalmente insuficiente, o sea, esa especie de conocimiento ramático del que alguna vez hemos ha hablado con Oscar, recuerdo que Oscar siempre decía ¿no? que a veces pareciera que las currículas estuvieran estructuradas como un curso para cada capítulo del código civil, ¿no? y, y sin duda eso es 100% insuficiente, ¿no? porque el, hoy en día ¿no? el abogado está, el, sobre todo el gerente legal, está al centro de un ecosistema en el que existen nuevas especies de jugadores, ahí donde antes únicamente estaba pues, el, el área legal y el, y el estudio de, de abogados. Y estando Hoy en día, eh, los abogados en las empresas en ese nuevo ecosistema pues es, es importante que desarrollen conocimientos de negocios, competencias digitales y habilidades interpersonales para poder seguir agregando valor y elevar el estándar del servicio que brinda. ¿no? Entonces, este curso parte de esa, de esa premisa, está presento o sea, rápidamente en una eh, lámina eh, que no va, no va a ser tan simpática como, la, como las de Antonio. Eh, pero resumen, la propuesta de, del curso es un curso de 16 semanas. Eh, en en la, el primer bloque está estructurado en tres bloques. ¿no? En el primer bloque lo que hacemos es navegar un poco por el proceso competitivo, presentar marcos de, eh, eh, de, marcos de negocios. De hecho, eh, alguna vez Antonio también ha sido invitado por, por el curso que presente justamente el, el lienzo de, o el canvas legal, ¿no? Vemos también algunos indicadores sobre el mercado de servicios legales y, y exploramos un poquito más a fondo con eh, dos tendencias que marcan de manera muy fuerte este nuevo, este nuevo mercado. ¿no? Por un lado Legal Tech, donde los alumnos escogen algún emprendimiento o alguna empresa en Legal Tech sobre la cual tienen que realizar una eh, exposición, presentar su modelo de negocios. Y por otro lado, el futuro del trabajo en el, en el sector legal. ¿no? Con eso cerramos... Esa, ese gran primer bloque que toma unas cinco o seis semanas, donde el objetivo es introducirnos al, al proceso competitivo. Yo tampoco hice mi maestría en, en, en, en Derecho, y de hecho parte de las cosas que, que presento en, esta, en, en, esta primera, eh, en ese primer tramo del curso tiene que ver con los marcos teóricos para entender el proceso competitivo. ¿no? Eh, luego, lo segundo es, como yo lo llamo Toolkit, o Set de Herramientas ¿no? para el Ejercicio Profesional en un Entorno de Cambios, eh, tenemos una o dos sesiones, eh, dependiendo del año, cada año va variando, a veces saco alguno de estos temas, a veces introduzco otros, eh, donde eh, lo que, en lo que profundizamos es en modelos de operaciones legales, ¿no? hacemos también este, un poco de legal design, normalmente siempre es con algún eh, invitado o invitada ¿no? que conduce sesiones para ver la primera parte de, o, o las primeras dos etapas del design thinking, nunca nos, nos da el tiempo para para hacer todo el ciclo completo, eh, pero sí el, el, algunas dinámicas para hacer el discovery. ¿no? Eh, en el, ha sido un reto adaptar esto al mundo presencial en, el, en la edición del 2019. De hecho, era, hay, eh, esto ocurría en un salón en la universidad. ¿no? Era, era más fácil, ¿no? eh, pero aún así hemos mantenido esto en el, reto, en el, en el, mundo, en el formato 100% virtual. Vemos también eh, Legal Project Management, al, com al comienzo era Legal Project Management, hoy este, también introducimos un poco de, de marcos teóricos, sobre, o, o mejor dicho, metodologías ágiles, más que todo para contar qué es lo que está existiendo, tenemos invitados por ahí que también van a hablar de eso. Y eh, en algunas ediciones del curso metemos algo de, de gestión de riesgos, en otras, gestión del conocimiento, pero lo que nunca ha faltado, que es mi tema favorito, es el de Legal Analytics, en el, en lo, tanto en el formato presencial como en el formato virtual, tenemos un laboratorio donde el objetivo es que todos salgamos haciendo algún tablero de control y rompamos el miedo a utilizar herramientas como Power BI, a limpiar data en Excel, un poco como lo que tiene también Antonio, trabajar con datasets y convertirlos en tableros de control, que, que, que aunque es bien retador, al final, todos los alumnos siempre salen bastante emocionados de haberlo logrado. ¿no? Y, por último, la, el tramo final del curso, eh, a lo que nos dedicamos es a, a compartir un poco experiencias de, de innovación, el, comprendiendo el factor humano. Vemos gestión del talento y, y sobre todo, marcos de gestión del cambio. ¿no? El objetivo, al final, del el gran objetivo del curso ¿no? es que tras este eh, panorama, este es un curso que si sí no tiene nada que de, nada de, de ver con, con, con derecho, no decir, siempre desde un comienzo es de, el, delimito la cancha diciendo una cosa es el derecho sobre la tecnología, otra cosa es la tecnología y el derecho, esto por más que no es solo tecnología, se vincula más con lo segundo, que lo que busca es cómo podemos trabajar mejor, al final de cuentas de lo que se trata es de despertar más curiosidad de, eh, y principalmente de desarrollar una mentalidad de, de, de, de crecimiento. ¿no? El, la respuesta que ha tenido el curso en, esto, en estos tres años, 2019, 2020, 2021, ha sido bastante eh, positiva, y ahí seguimos siempre viendo maneras de, de, de mejorarlo. ¿no? Eh, así que lo dejo ahí por ahora, y lo del pase de Rafael nuevamente. Muchas gracias, Pipe, gracias a todos por, por compartir eh un poco las experiencias y digamos, los temas que tratan en los cursos que, que presentan. Yo tenía una pregunta bastante sencilla, en realidad, eh, y iba y, y, un poco más a la forma eh, de dictar los cursos que ustedes llevan. ¿no? O sea, creo que hay un corte que todos hemos vivido, obviamente, en la pandemia. Incluso aquí en Digital Hackers lo hemos vivido también. Eh, siendo profesores que dictan temas vinculados a tecnología e innovación, eh, Cómo se han adaptado o, o, o se han sentido que ha sido un real desafío cambiar de una mecánica presencial a una mecánica, digamos, 100% digital y si sienten que, digamos, eh, estaban preparados como profesores de tecnología para llevar esto de alguna mejor manera y si sienten que los alumnos también eh, un poco enfocados en los cursos que podían dictar también estaban más eh, receptivos para, para este cambio, ¿no? Eh, ahí lanzo la pregunta al aire y quien quiera tomarla puede hacerlo. Y si no, como ustedes harán en clase, de repente <ríe> decidiré a alguien. Yo quisiera, yo quisiera decir algo sobre eso. A mí me parece, bueno, dentro de toda la desgracia que ha traído la pandemia, eh, yo creo que esta, este vuelco, digamos, para algunos más traumático que para otros, a eh, la tecnología, la conectividad, la transformación digital, Buenísimo. O sea, yo particularmente como, como docente que es, que es, eh, y también como alumna porque también durante pandemia he llevado muchos cursos, yo me he sentido muy cómoda. Y si, y si no sabes cómo eh, llevar una dinámica que tenías en la presencialidad, que igual es rica, estar con los alumnos, este, verlos a los ojos, está bueno. Pero yo creo que no hay nada que no puedas llevar con creatividad, con eh, soluciones innovadoras a la virtualidad. Eh, más allá de, de, de todo el estrés que le genera a docentes y alumnos, los traslados a las universidades, en el tráfico, llegar siempre sudado, apurado del trabajo. Tengo muchos alumnos que se conectan desde su celular mientras están este, en el trayecto de sus oficinas. Y algo muy importante, tengo alumnos ahora de distintas partes del Perú o que llevan las clases desde otra parte del mundo, que tenían esa limitante por la presencialidad. Alumnos de Ayacucho, de Arequipa, de Iquitos, que ahora pueden llevar cursos de especialización gracias a la virtualidad. Y yo creo que cualquier limitación que inicialmente se podría haber detectado se ha podido salvar. Con, con Paola este, utilizamos mucho este Miro, por ejemplo, esta, plata, esta plataforma que es buenísima para el trabajo colaborativo. Este, los, los, eh, las salas que tiene Zoom, eh, los recursos que puede tener Blackboard, encuestas. Eh, en fin, yo creo que las herramientas están. Eh, y lo que hay es que pensar en función al mensaje que quieres transmitir, a lo que quieres que hagan los alumnos, cuál utilizas en cada caso. Pero para mí es, es buenísimo. Y yo creo que sí. en el posgrado la virtualidad de las clases va a permanecer. En pregrado sí, yo creo que amerita la presencialidad porque ahí hay una serie de cosas que los alumnos Necesitan vivir, compartir, pero en el posgrado yo creo que llegó ya para quedarse, ¿no? Yo ahí también puedo complementar, el o sea, coincido en parte, ¿no? el 100% de acuerdo con las ventajas de la educación virtual y el abanico de posibilidades que abren herramientas que, que, que en mi clase también he también utilizado como Miró, ¿no? y las salas pequeñas, las encuestas y todo, ¿no? pero sí me queda cierta nostalgia de la presencialidad, o sea, no, no de los traslados y llegar sudado a la universidad, que sí lo he padecido, salir corriendo de la oficina y, y, y, y tratar de llegar encima, los horarios en maestría son siempre pues a las 7, ¿no? 6 y media, que ¿no? es la hora, hora, hora pico, ¿no? Eh, hora punta, Mijia, no sé cómo es. Este, y, eh, pero creo que se pierde algo cuando no, estamos, no tenemos al menos algunos espacios donde uno pueda eh, compartir ¿no? el, el, la conversación informal, o sea, el, el poder conocer a los alumnos más allá de la, del, del cuadradito en la pantalla. ¿no? El, el, siento esa nostalgia y, y, y me entusiasma que, que, que, bueno, que eso de cierta forma esté terminando y que podamos de alguna manera... Tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque creo que una vuelta al, a lo que era el pasado y no tener nada, ninguna instancia de virtualidad, sí, por supuesto que me parece descabellado, ¿no? Pero quizás complementarla con, con algunos espacios de networking donde los alumnos también puedan aprovechar para conocerse entre sí, este... <risa> llegar sudado a clases, ¿no? Eh, creo que donde no tengan que ir apurado, ¿no? Que de repente sea como una cena, un, una chela, ¿no? Unas cosas así que, que complementen el plano. Meramente académico, que creo que es también parte de la propuesta de valor de, de, de alguna universidad, ¿no? y que se puede ir perdiendo si nos quedamos únicamente en la virtualidad. Sí, eh, yo, que, yo quería hacer eso, sumarme a ese tema de, de, de lo de los espacios de, de conexión, ¿no? que es, eso me parece bien importante. Por ejemplo, una de las cosas que que, que vale la pena, que, que, yo, que yo recuerdo de las clases presenciales, eran los famosos coffee breaks, ¿no? Y cuando la universidad se ponía chévere y ponía su, un buen coffee break, o no tenía que ser muy caro ni muy ostentoso, pero al menos que haya algo ahí, un café por lo menos o unas galletas, generaba un espacio de conversación bien interesante en el coffee break con los alumnos que, que te sacaban del ámbito de profesor-alumno este, y que generaba un espacio bien interesante de conversación que ahí salían como preguntas, otras preguntas o o la gente, no sé, era un espacio fuera de la clase, extra clase, que, que, se, que, que se prestaba para, para, para una conversación distinta, ¿no? Y eso, eso, eso es lo que extraño yo de la, de, la, de la presencialidad, ¿no? Pero sí es los petit pan con pollo. Los petit pan con pollo, sí, o sea, yo recuerdo que en una época le propuse a la facultad, este, a una de las facultades, para no, no quemarlas, este, en las que edité, que, que yo ponía, aunque sea, o sea, que nos dividíamos para, aunque sea, poner algunos breaks que era un espacio muy chévere, o sea, donde se generaba una conversación muy bacana, donde ya se rompía esa, esa jerarquía profesor-alumno, de no hablo, o a gente que se cohibe a veces de hablar todo, porque ahí sí estabas todos en un plan más relajado, ¿no? Así que es, eso, es, eso es lo que extraña de las cosas, pero sí, coincido también con Fatima en que hay muchas cosas que... Que, que deberían llegar para quedarse porque se pueden lograr a través del medio digital, ¿no? O sea, no, no, no hay restricciones por ese lado, ¿no? Pero sí, interesante. Al, algo más chiquito, no puedo dejar, no puedo estar más de acuerdo con todos los que han dicho. A mí particularmente me, me costó muchísimo, muchísimo, um, pero reconozco que es por las razones que decía Fátima, no yo no estaba preparado para... Eh, para cómo aplicar mi curso a un, a, un, a un ámbito virtual, básicamente porque tengo un sesgo. Eh, para mí, lo viví en la, en la maestría, quizás exagero, pero el 60% de los conocimientos que obtuve en la maestría fue en las reuniones de grupo, cara a cara, 40% de lo aprendido en clase. No digo que los profesores hayan sido malos, eh. digo simplemente que en el intercambio de, de ideas es donde he encontrado mucho más valor. Entonces, eh, me, me me se me ha hecho difícil porque no he sentido que, eh, que, los que los estudiantes, que los alumnos han tenido eso. Y eso eh, trato, no hace mucho, de eh, cambiarlo por alguna otra cosa, ¿no? una dinámica de clase, trabajos más reales, permitir que los trabajos lo puedan hacer, que antes eran trabajos personales que puedan hacerlo en grupos de dos, etc. No, pero sí ha sido difícil. Pero quizás cortito, Rafael, en, en el caso de los del siglo XXI, como empezó en el 2020, hasta ahora siempre ha sido virtual. Eh, pero creo que la dinámica del curso y al, al tocar muchos casos prácticos, eh, logramos esa participación de los alumnos y alumnas, ¿no? les hablamos en su idioma, en realidad. Tocamos casos del día a día, esas tendencias de Twitter, y a veces con Fátima, ¿has visto esto, esto que ha salido? Sí. Y este grupo de WhatsApp que ya mencionaba, eh, no diría que reemplaza los Coffee Break, o esos espacios en donde las personas salen a esperar eh, el vehículo que han pedido por aplicativo, porque obviamente ahí uno conversa mucho más y conecta, pero nuestros grupos de WhatsApp, la verdad que son bastante activos, y generan esa conexión, después de eso las chicas eh, o chicos me han escrito eh, para pedirme o más lecturas o dónde pueden revisar ese tema más a profundidad, porque ya siente cercanía, si es que solo nos centramos en esas tres horas para editar el curso, realmente no hubiera funcionado. no Y con Fátima además, al inicio siempre esa conexión de cómo llega la semana, el soltar un rato antes de, de hablar y que se pierda esa jerarquía que dice Oscar eh, la, la línea vertical entre profesor y alumno no existe en abogados del siglo XXI, eso no quiere decir que no haya respeto, todo lo contrario, sino que hay una cercanía al hablarnos y, y que muchas veces nos han dicho, esto me pasó a mí cuando puse mi, mi post en este marketplace para no quemar a ninguno, eh, y, y hice mi reclamo y no me respondieron, y ahí entre todos debaten, ¿no? eso creo que fue interesante, pero igual, eh, y cuando hablamos con Fátima decíamos hoy, volvemos a presencial, seguimos en, en virtual con nuestros cursos una vez a la semana, pero ya la Universidad de Lima tomó la decisión de que de, de vuelvan todos a las aulas, así que ahora estoy eh, con, con muchas ansias de ver cómo fluye este curso en, en vivo y en directo. ¿no? Gracias a todos por sus... Soportes. Eh, vemos que todos han tenido dinámicas distintas desde cursos que se dictaban pre pandemia, cursos post pandemia eh, y quizás uno que otro, una que otra adversidad adaptándose a la, a la nueva realidad. ¿no? Eh, gracias por compartir esto. Tenemos una pregunta de la comunidad eh, de Miguel. Eh, la pregunta es la siguiente, se la voy a leer y, y quien usted puede, puede tomarla. Muchos espacios educativos fuerzan una lógica transaccional. La gente va a aprender cosas que le sirvan, que puedan usar o que les resuelvan problemas. ¿Cómo abordarla desde un espacio como el Derecho y la Tecnología, donde tenemos muy pocas certezas y respuestas en blanco y negro? Adelante, Oscar. Sí, o sea, una de las cosas que, que pasa puntualmente con estos cursos que, que, que bueno, Paola y, también dictan Miguel, varios hemos dictado, es que, eh, que, que entrelazan el derecho y la tecnología, es que lo que creo que, que aporta más, hay, hay mucha discusión, eh, como dice Miguel, de temas que no tienen respuestas en blanco y negro, ¿no? Yo recuerdo haber recibido alguna vez feedback de feedback de algún alumno en el curso que me dijo... Eh, sí, pero, pero quisiera saber cuál es la respuesta final de esto, o sea, como anotar la conclusión final de este caso, ¿no? Entonces le dije, bueno, es que puede ir en varios sentidos, porque es un tema que, o sea, hablar de jurisdicción, de jurisdicción en Internet es un tema que todavía sigue siendo un, un, un tema muy debatible, muy discutible, hay cosas que no están resueltas, pero lo, lo, lo que a mí me parece importante eh, de, de mostrar a los alumnos en, este, en, este, en estos cursos es que lo que tienen que aprender es la tecnología, ¿No? Eh, el derecho ya lo saben, porque ya, ya o lo están aprendiendo y, lo, y van a llevar una carrera entera de seis años sobre el derecho, pero importante es conocer la tecnología, zambullirte a entender cómo funciona una plataforma de comercio electrónico, cómo funcionan las criptomonedas, la tokenización de activos, este, y todo un NFT, o sea, ¿cómo, cómo opera eso en la práctica, porque luego tú le vas a poder ya dar la respuesta legal o la solución jurídica en función del conocimiento que tengas de eso, de ese tema de fondo, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado mucho en, en el mundo profesional que, que a veces viene, por ejemplo, un cliente me dice, eh, te, te contacto porque quería un abogado de comercio electrónico. Porque una vez vino un cliente y me dijo, sí, claramente somos acá, si somos la mayoría de abogados, sabemos que comercio electrónico no es una rama del derecho, no, no, es, no, es este, no es como derecho tributario, derecho penal, no, no. Entonces, lo que, lo que te está queriendo decir entre líneas el cliente en, ese, en esas caso yo quiero, yo voy a ti porque creo que tú conoces, ese mundo, o sea, no solamente sabes el derecho, sino que conoces todo el negocio detrás, cómo funciona, cómo opera, y tu conocimiento para mí es un valor no, que no solamente lo restringe a lo legal, sino también a todo tu know-how de todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte en que más eh, trato yo de enfocar el curso para que se lleven algo práctico o algo, eh, un conocimiento con el que no, o algún tipo de respuesta lo más clara posible, ¿no? Gracias, Oscar. No sé si alguien más quiera um, aportar a esta pregunta. Bueno, yo creo que Oscar ha dado una excelente respuesta. Yo solo añadiría que es partir por la honestidad. Pues no, no, no, no podemos inventarnos una solución mágica a un problema cuya discusión y debate está en curso. ¿no? Y hay que ser muy francos y honestos con los alumnos en plantearle el problema, plantearle las... Eh, posiciones que hay sobre él en el momento, porque también son temas que de un ciclo a otro puede cambiar un poco el enfoque, porque hay una jurisprudencia, una nueva legislación, qué sé yo. Y justamente generar discusión en torno a eso, ¿no? y llegar a conclusiones y a posiciones que podrían recomendarse en cierto caso, porque son un poco más seguras, menos contingentes, con las particularidades de los casos concretos que se den, pero eh, ser honestos y no tratar de... Quedar como el que yo tengo las soluciones para todo, este, cuando sabemos como abogados que eso no es así, yo creo que es lo mejor, ¿no? Y yo puedo compartir, algo ay perdón Antonio, es muy corto. En realidad me, me salgo la pregunta, pero es más, a nosotros nos ha pasado y lo hacemos desde el 2020-2021 con Oscar que les preguntamos qué los motiva a llevar este curso, para conocer justamente eh, por qué les llamó la atención a abogados del siglo XXI. Eh, y muchos nos dicen, y nos encanta la sinceridad, que es, en realidad quiero ver de qué trata, porque un amigo me dijo que estaba bueno, pero la mayoría es así, quieren conocer de qué es. Y eso es genial, porque como está la curiosidad, eh, y sin duda tenemos preguntas, Miguel, que ya, pero ¿y entonces? ¿Cómo lo aplico? O, ¿esto cómo lo uso en la vida real? No? Porque si hablamos de Legal Tech o eh, el uso de la inteligencia artificial para la prestación de servicios legales a veces lo quieren aterrizar allá a ellos. Entonces, eh, es genial también porque nos cuentan, en mi estudio están usando esto. Eso sería, y, y surge la conversación genial donde no siempre habrá respuesta y, y coincido con Fátima que ahí lo importante es ser sinceros y más bien generar ese debate porque en nuestro caso, que es un curso de pregrado, tenemos a los abogados del mañana, a quien va a ser el próximo ministro o gerente legal de una gran empresa, o qué sé yo, director de una ONG importante que defiende derechos digitales. Entonces, lo importante aquí es que conozca el ecosistema digital. Y a partir de ahí, va a seguir aprendiendo, porque la tecnología va a seguir evolucionando, y si hoy hablamos de economía colaborativa, quizás si este curso sigue existiendo, en dos años ya hablaremos de otro tipo de solución que ha venido a romper todos los esquemas en los modelos económicos. Algo también, chiquito, creo que se trata un poco del manejo de las expectativas. Eh, yo, como digo, le enseño a no abogados, su gran mayoría son abogados. Entonces yo eh, primero planteo, empiezo diciendo, eh, planteando la pregunta, ¿qué piensan de los abogados y sí, del trabajo legal? Y como se imaginarán, existen respuestas de todo tipo, ¿no? Desde las políticamente correctas, que piensan que ayudan a toda la organización para el mejor funcionamiento, y hasta no entiendo qué es un abogado, me demora mucho la revisión de contratos, etcétera, y que esperan del de curso. Pero de arranque ya yo planteo las reglas del curso. Aparte de no me digan doctor, eh, siempre hay que pensar como empresa, una, una de, las, de las reglas también es, dos, está permitido equivocarse Así que equivóquense, la, la mayor cantidad de respuestas legales eh, inteligentes las he obtenido de no abogados. Eh, y dos, y, pero y otra regla muy importante, el profesor no lo sabe todo, porque ciertamente no lo sé todo. ¿no? Eh, entonces, en, normalmente no esperan algo. ¿no? Yo, yo siempre digo, mi curso más que yo ser un profesor, me considero a, a alguien que divulgue el derecho soy un divulgador, quiero que la gente piense cuán importante es, ¿no? Como Alto Sano lo hace con la música, como Santo Elaya lo hace con la física, ¿no? Entonces, me parece, y me empezó a gustar esos temas a, ra a raíz de, de, de ellos. Lo único que quiero con ellos es que planteen y que cuando tengan una reunión de trabajo en el área de marketing, operaciones donde estén, puedan levantar la mano y dicen, hay ese tema legal que no, que no han considerado, ¿no? independientemente que tengan la razón o no, yo no les doy una respuesta, dejo que se peleen entre ellos y, y digo, todos, todos tienen razón. Yo no voy, a, no voy a rogar a la pregunta de, de, de Miki. El, el, voy a cuestionar un poco la premisa, porque el, si bien es cierto hay una expectativa de obtener ¿no? conocimiento práctico, ¿no? cosas que uno puede aplicar en el, en el día a día por parte de los alumnos que se matriculan en, en los cursos en, un, en, en la universidad y creo que esas expectativas además son legítimos. O sea, creo que los, los espacios eh, educativos y las universidades van más allá y que, y que el reto, por tanto, o sea, es cómo lidiar con esa expectativa eh, sin que se desnaturalice el rol de la universidad, que puede ser muchas veces ir eh, más allá de simplemente tomar te doy cosas que puedas utilizar este en, en tu día a día, ¿no? Entonces creo que también hay un tema de, de, de, por supuesto, de manejo de las expectativas, pero más allá de eso, o sea, la, la propuesta en el caso de, de, de mi curso, o sea, tiene que ver con eh, despertar el espíritu crítico, despertar la curiosidad y sobre todo tratar de instalar en las personas, o sea, una nueva manera, o sea unos nuevos lentes o un nuevo enfoque respecto del ejercicio de la, de la profesión, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es eh, conocimiento práctico? O sea, es, creo que en la práctica sirve muchísimo más, ¿no? Es, tenía un profesor, recuerdo, en, en, en, en la católica eh, de tributario, que decía, hoy este curso va a ser como un curso de, con eficacia diferida, ¿no? Porque no te das cuenta de las ventajas del curso, sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Cuando te pones a pensar en aquellas cosas que de repente te introdujeron a algo, que te, que te abrió un camino, ¿no? Y te, y ya tú seguís investigando y profundizando, ¿no? Entonces, cuestionaría un poco la premisa de que la, no, la, la universidad creo que no debe ceder a, ese, eh, a esa lógica transaccional extrema, ¿no? O sea, creo que hay que buscar un balance para, sin dejar de, de dar un curso que, que, por supuesto, contribuya con herramientas de aplicación práctica, también, o sea, tenga un componente muchísimo más... Este, educativo trascendente, ¿no? Como vendría a ser el despertar el espíritu crítico o la, o la curiosidad, ¿no? Bases romanistas del derecho digital. <risa> Gracias por sus respuestas. He eh, tenido una pregunta también un poco de percepción de ustedes respecto al público al que dictan, ¿no? Eh, Digamos, son re cursos relativamente nuevos, ¿no? En los que algunos casos han tenido que hacer mucho pushback con las instituciones eh, en las cuales están, eh, como el caso que contaba Óscar, ¿no? Para poder introducir los cursos dentro de la, cur de la currícula y un poco que, como abrir la mente de la universidad, ¿no? Eh, fuera de eso, también están, digamos, los alumnos que pertenecen a, a, a los cursos, ¿no? Eh, y quizás muchos de ellos no conocen el, el, el entorno digital más allá del Whatsapp o del Instagram, no, del mundo de las redes sociales. Eh, Creen que ese, digamos, para empezar, ¿creen que hay una buena base de conocimiento en temas digitales, digamos, criptos, NFTs de los alumnos? Y segundo, si es que no la hay o si la hay, eh, ¿creen que eso representa una adversidad o una mejora para la dinámica de editar algún curso? O sea, tú dices si es que, esta, si es que estas, estas, estas competencias tecnológicas, ¿qué tan necesarias son para, para estudiantes de derecho? O sea, que conozcan si realmente... Tienen, uh -huh. O sea, si las tienen o no las tienen y si es que alguna de esas dos situaciones marca un poco la dinámica del curso, ¿no? Sí, hay algunos, o sea, es que esto es claro, es bien, bien del mundo, bien, bien de los abogados también, ¿no? Este, yo lo escucho mucho en el tema de, de, o sea, no sé si es que en realidad no, no, no quiero tampoco o sea, juzgar o tener un sesgo ahí con que solo sea de abogados, pero no escucho mucho esta frase de, es que yo no soy tan tecnológico, ¿no? Discúlpame, pero es que yo no soy tan tecnológico. O sea, desde el momento en que tienes este aparato y estás pegado todo el tiempo a tu teléfono, hablando todo el rato, o estás metido en un... O sea, ya estás teniendo una, una, una, un consumo bien natural de la tecnología, ¿no? Entonces, este, hay como una especie de barrera que quizás nos, nos ponemos en la, en la mente, que nos hace decir, es que yo no soy tan tecnológico, eh, ¿cómo se hace esto, no? Entonces, es un poco también perderle el miedo a eso, y, y, y yo lo que siento es que sí, sí también lo he sentido en algunos alumnos, ¿no? Que me dicen, ay, es que esto es algo eh, muy tecnológico. Entonces, yo digo, no, no, no, es, no es muy tecnológico. O sea, si te pones a, a, a verlo, no es tan... Este, eh, yo no sé, bueno, para las mates, sí, yo también decía eso, eh, por eso estoy de derecho, pero eh, sí, es, o sea, es, es, es bien común escuchar esa palabrita, ¿no? Es que no soy tan tecnológico, eso, eso es como una barrera que nos ponemos en la cabeza y que he escuchado yo también bastante en mi curso, pero hay gente por otro lado que te, que te sorprende, ¿no? Por ejemplo, una vez hice, pedí que, que hagan un trabajo sobre libertad de expresión y nunca me voy a olvidar del título de esa presentación, se llamaba... La china, dos puntos, la topología de la censura. Y lo que había hecho este alumno era graficar cómo funcionaba la red de censura china este, para bloqueo de contenidos en, en China. Pues, o sea, que tienes firewalls, o sea, una gran muralla china digital donde no puedes pasar nada por ahí porque todo, todo es leído y, y, y revisado por el Estado. Entonces te sorprende también porque la propia, la propia curiosidad y la investigación que, o sea, que, la curiosidad que se genera en el curso hace es que los alumnos vayan mucho más allá y el que más me impresionó una vez fue un señor que, que, que... Este curso fue justo la edición antes de la pandemia. Un señor que venía, era mayor, tendría sus 50 y tardes por ahí, 60 y pocos por ahí. Y venía de hacer su, su maestría, o sea, él, él como que retomaba la maestría después de muchos años. Y, y así a veces la gente le hacía un poco de bullying porque parecía hacía preguntas todo el tiempo, ¿no? Entonces era como, ah, otra vez pero estaba muy afanado con el curso, estaba muy conectado con el curso. Hizo una presentación increíble sobre un tema de jurisprudencia, o sea, se investigó una cantidad de, de casos sobre jurisprudencia del de, de, de tema que estábamos viendo en ese momento, me parece que era un tema de comercio electrónico, cómo había operado en, en Estados Unidos, en Europa, esos casos así súper caletas que uno, que uno no se... Ya, los había encontrado todos. Entonces, te sorprende también eso, ahí te das cuenta que en realidad no es un tema de cero o no ser tan tecnológico, sino de simplemente perder el miedo y embarcarte a... a a, a tomarlo, ¿no? a, a, a hacerlo, ¿no? este, así que sí, pues eso, eso son barreras, creo que a veces uno se pone, pero yo creo que sí deberían ser competencias que, se, que, que, que nos sirven mucho para, los, para, para, para la carrera, cualquier profesional, ¿no? y creo que eso por ejemplo no hay, en la, no hay en la facultad, y justo comentaba ahí en el chat de que sería una buena iniciativa como hacer un ejercicio de hackear las currículas de las facultades de Derecho, ¿no? o sea, de repente utilizando herramientas como la de Business Canvas que, que utiliza Antonio, repensarla de cero, ¿no? ¿Cómo podía ser repensar de cero la currícula de, eh, Y es un reto, ¿no? Porque te enfrentas también a, a, a profesores que han dictado, ese curso toda la, han, han dictado su curso de sucesiones toda la vida de esa forma, ¿no? Entonces, romper esas estructuras es difícil, pero podría ser un, un ejercicio interesante para, para repensar el derecho, ¿no? Y a propósito, a propósito de eso que dices, es Oscar, el, del hacking de la, de la currícula, en mi curso una vez, el, hicimos un ejercicio, eh, justamente hay uno, que, que vieron uno de los temas, mi curso era el futuro del derecho al trabajo, trabajo, y ahí vemos modelos de formación de, eh, de abogados, ¿no? que pasa del modelo tradicional al modelo de eh, abogado en forma de T, ¿no? y luego el, el, el delta del abogado. ¿no? Eh, entonces, cuando estamos viendo el abogado en forma de T, que junto al, al profundo conocimiento jurídico, tiene pues, conocimientos de, de diseño, de procesos, de tecnología, lo que hacemos en el ejercicio es mirar lo, en grupos, los alumnos buscan este, mallas de todas las universidades que se les ocurran del Perú, ¿no? y luego contrastar la malla con el modelo de, de formación del abogado para decir si es que, si es que va o no va, ¿no? o sea, hasta qué punto hoy en día las mallas responden a, esa, a, esa, a ese nuevo modelo de formación de abogado. Y la, pero lo curioso ya es que cuando, cuando empecé a hacer esto, que creo fue en el curso del 2020, en, la, en el primer semestre, el, no había tantos cursos que uno que, que puede decir, oye, mira, si sí, este pareciera ser pues que tiene algo que no es un curso que, con, de conocimiento jurídico ramático del derecho tradicional, sino que por acá hay, no sé, este, modelos de formación de abogados o cursos sobre técnicas de litigación oral, ¿no? Entonces, mi impresión es que cada vez están habiendo más eh, cursos que no encajan en esa en esa visión o concepción ultra tradicional no por supuesto a un nivel que uno pueda decir pucha mira esto está en boga no pero como que ya no es eh, ya no son cursos excepcionales no sino que creo que poco a poco cada vez es más común incluso en cursos tradicionales que incorporan o sea alguna metodología eh, innovadora, ¿no? Entonces, eso creo que es eh, positivo que vaya ocurriendo. Yo, yo he visto que eh, la verdad es, es bajo el conocimiento y no necesariamente tiene que, te, eh, que ver con lo gener, generacional, ¿eh? porque en alumnos de pregrado he visto, en Derecho, sí, he visto eh, que cuando le preguntas sobre criptomonedas, NFT o algún otro tema, sí he sí, escuchado ¿no? pero su nivel de conocimiento es superficial tal vez eh, y gente mayor en cursos de posgrado he encontrado que vienen que más o son más curiosos por lo menos en los temas tecnológicos con los que se puede ya llevar la discusión un poco más a profundidad eh, y a veces me ha pasado que le he compartido a a los alumnos en el curso este, de la de Lima lo hemos hecho, creo, este, un link de Notion con alguna lista, ¿no? Y, me ha, y después las preguntas han ido más por el tema de fondo, ¿sí? Pero profesora, ¿cómo es esto de Notion? ¿Qué es? Este, ¿Qué más se puede hacer? Este, ¿Usted utiliza eso, ¿no? Este, en, en, para organizarse o para ver temas leales. Sí, claro. Y, y bueno, ya fuera de la clase les he explicado un poco. Y otro tipo de herramientas que, que he podido utilizar en, el, en el, el, lo que permite el tiempo, hay, hay, hay mucha curiosidad, pero poco conocimiento, ¿no? Y lamentablemente eh, entiendo que hasta ahora en las facultades de derecho no hay ningún curso que, que sea algo así como herramientas tecnológicas para los abogados, ¿no? que tendría que ser un curso, además, que se actualice muchísimo, porque de un momento a otro esas herramientas van variando, pero por lo menos que se sepa estas alternativas y cosas que pueden ayudarte muchísimo. Este, y, y no me refiero a, a softwares este, sofisticados que tengas que pagar una millonada en licencias sino herramientas como Notion que incluso que hay versiones gratis para estudiantes, ¿no? Que cuando pones tu correo electrónico, Miro también tiene tiene creo este una versión gratuita para estudiantes. Hay muchas herramientas, claro, como dice, ¿no? Un toolkit del legal tech, incluso más allá del legal tech, ¿no? Para organización personal, para, en fin, hay muchísimo que se podría poner allí. Que eso sí es un tema que no creo que no se está abordando este, en ningún curso, en una facultad en el Perú, creo yo. Y si respondemos la pregunta de Pau Castillo en el chat, que creo que todos conseguimos que la respuesta a tu pregunta es no, no, no está muy preparada Rafael. Eh, pero si vemos lejano que incluyen coding, sí, definitivamente, ¿no? Óscar eh, ha contado su travesía para incluir el curso. El de la Universidad de Lima, en realidad, fue una invitación que ellos nos hicieron, eh, pero porque hay ya una idea de hackear la currícula, pero todavía programación lo veo lejos. Ahora, si nos están escuchando estudiantes de Derecho, sea de pregrado o personas de postgrado que ya quieren llevar cursos, yo los invitaría a abrir su mente, a salir de la zona de confort y llevar esos cursos que no son parte de la carrera de Derecho. Eh, de hecho, cuando yo estaba en la Facultad, yo llevaba cursos. Llevé un curso, en realidad. Eh, fue uno de Psicología y uno de Marketing, porque me interesó complementar mi eh, formación. Y las universidades te permiten. Hay un proceso, sin duda, pero no es muy eh, difícil y lo puedes llevar. Y quienes ya están fuera, pues lleven los cursos que están gratuitos. Hoy en día tenemos plataformas de cursos digitales eh, gratuitos. De hecho, eh, si yo tengo un compromiso con el país eh, y por algo estoy en PCM, por algo ya tenemos la plataforma Nacional de Talento Digital. Así que aprovechen a hacer el cherry y entren a go.p slash talento digital. Tienen cursos gratuitos que se han desarrollado por las principales empresas de tecnología y los pueden llevar. De verdad que como abogados, abogadas, necesitamos Conocer el ecosistema digital. Lo dijo, pero en, en un texto súper eh, preciso, Miguel, en el chat. Necesitamos conocer a grandes rasgos el ecosistema digital si no es difícil luego poder hablar de competencia desleal, si quieres eh, hablar de migración en la nube, adquisición de tecnología, eh, tienes que conocerlo. Y luego ya, incluso también, si quieres cambiar tu práctica legal y que tu, tu gerencia legal se transforme, ¿Cómo implemento Legal Tech? si no la conozco? Entonces, de verdad que invito a todos a que lleven estos cursos que de verdad que son sencillos y empiecen de un nivel básico hasta... ya Ahí Felipe nos puede contar si terminó el CS50 de Harvard Law, que la verdad yo lo empecé y no lo terminé porque no llego a ese nivel. Ahora, quizás nos puedas dejar el link eh, en el chat para beneficio de todos. Y, uh, y ese es un, y es un uh, tremendo uh, reto, ¿eh? el, el reto de, o sea, de, de, para las universidades, existiendo hoy en día plataformas de educación online, como le dicen el EdTech, que es educación alternativa a la, a la, a la escuela tradicional, ¿no? donde tienes cursos, donde la verdad que son ese curso que no he terminado, de, de Harvard gratis, ¿no? Este, no me acuerdo si está en Cursera, o en Udemy, o en, o en una de esas, no igual, mucho más cerca acá, o sea, hay cursos buenazos en, en en Creana también, ¿no? Y, y, y claro, o sea, ¿cómo responde la universidad frente a eso? O sea, creo que es, es un desafío y, y, y, y pienso que uno de los mecanismos como la universidad puede todavía, o sea, de, defenderse es justamente también por la red de, de egresados con, que están llevando un mismo programa como tú, ¿no? Y que el reto es cómo mantienes esa red justo en un entorno de, de virtualidad, ¿no? El EDEX... Ahí está en edx el curso de Harvard que es hasta donde yo lo llevado, es bueno. Y, y también es ese tema del de los micro de la, del del microlearning y, y estos microcursos que se dan, este, que tiene creada, o sea, esa es una opción bien interesante para poder aprender eh, complementar, digamos, la, el aprendizaje y, y la pandemia trajo una explosión de trajo una explosión de este tipo de plataformas, no, hay muchas está eh, Netsun en, en Perú también, eh, incluso Yoinas creo que también ha lanzado una oferta también de, de estos temas. Eh, Coursera, eh, Udemy, como decía Pipe, hay un montón. Eh, yo hice un curso de locución en la pandemia, me acuerdo. Este, buenazo, buenazo. Además era con, con, con este Mario Ruizu que, que me enteré ahí que él era la voz de los, de los pingüinos de Madagascar, ¿no? Este, y, y genial porque... A ver, porque demuestra, un de, de, o sea, demuestra, demuestra lo que aprendiste. Eh, me enseñó a poner la voz así. No, <risa> no este, él, o sea, te enseñaba un montón de técnicas bien interesantes que me sirvieron un montón para luego sacar el podcast, ¿no? Porque yo no me había dado cuenta que, que, que había forma de poder explorarla, o sea, que, que habían colores en la voz que tú podías explorar que nunca, o sea, para nada. Por ejemplo, un ejercicio que, que, que me hizo hacer fue que... Este, de, de, o sea, grabar con tu voz un texto y luego encima de la voz, dar, o sea, grabarlo en, en tono neutral, como mi nombre es, o, y luego sobre ese texto, decirlo, o sea, escucharte, mientras lo escuchas, darle, decirlo, pero ya con intención, ¿no? Como movilándolo hacia lo que quieres, o sea, cosas bien, bien locas, pero a lo que iba con esto era que hay unas oportunidades increíbles de aprender cosas online ahorita eh, que van desde... Cómo, cómo hacer coding hasta lo que quieras, o sea, y eso, está, eso creo que es una oportunidad muy chévere que ha traído, o que ha reforzado al menos este, este, este lockdown que hemos tenido de, de casi dos años, ¿no? Y yo solo perdón, perdóname, muy corto, no, porque hemos hablado mucho de habilidades duras, que creo que es muy relevante, pero como abogados y abogadas también necesitamos desarrollar habilidades blandas, ¿no? Eh, en, en cómo es que realmente nuestra profesión ha cambiado, y esto lo vemos en, primer, en la primera parte de, de Abogados del siglo XXI, es mucho el mindset. En realidad no es comprar eh, una licencia o, o incluir tecnología en nuestros procesos. Primero empezamos con esta cultura de equipo Um, y eso pues está también, hay muchísimos cursos, y de hecho en la plataforma de talento digital, eh, y se ha dando porque de verdad con mucho cariño yo la diseñé eh, el año pasado, hay cursos gratuitos de habilidades blandas, no solo abogados, todas las profesiones lo necesitan, um, y, y ahí es que ya tiene que dejar de existir ese, eh, ese relacionamiento tan vertical de nuestra profesión, no es más, acercarnos a las otras áreas de las organizaciones, para que dejen de vernos como, como el stopper, porque en realidad nuestros alumnos nos dicen, es que otros nos preguntan muy tarde cuando llega el proyecto y hacemos la reflexión, ¿y por qué creen que la pregunta al área legal llega tan tarde? No, es que en realidad no querían contarnos antes porque querían que les íbamos a pinchar el globo. Bien, entonces cambiemos esa forma de cómo nos están viendo, ¿no? Y eso aplica para el sector privado, público, ONGs en general. Quería tomar el hilo de un tema que, que tocó Oscar, y me pareció bien interesante, y es el de los cursos digitales, ¿no? eh, y aquí me trae a hacer una afirmación. Todos los panelistas en la universidad ¿no? o, o en una escuela de negocios, digamos, eh, basada en una estructura tradicional educativa. Eh, Sienten que la academia, ¿no? en, ese, en ese nivel estructural, está bajo ataque y que eventualmente va a haber una migración importante de alumnos eh, hacia esta forma no tradicional de educación que puede impactar, digamos, a gran escala, a las organizaciones en las cuales dictan? Y si es positivo también el cambio, ¿no? O si de repente no, no tiene ningún impacto en realidad para, para la estructura en la cual están insertos. ¿no? Bueno, de, creo que depende mucho de la universidad no y, y, y, y del tipo de maestría. Pues no sé. Obviamente, en las maestrías de Derecho, sí hay, han, han, han cambiado un poco la currícula encontrándole de importancia a los temas de la tecnología. Eh, quizás no tanto como se esperaba, pero sí lo han hecho. En, en el caso del, del, del MBA, que es donde yo diseño la mayor cantidad de los cursos, se han cambiado a MBA con mención, o algo así le dicen, en Business Analytics. Entonces, sí, obviamente, eh, encuentran una importancia en unos temas distintos. O sea, extraño que en, esa, en el MBA con visión con de Business Analytics han quitado el curso de Derecho. Entonces, eh, <ríe> eh, justamente sí creo que debemos un poco... Eh, eh, a la, a adaptarnos. Justo en el, sobre, sobre el tema anterior eh, mientras hablaban sobre las currículas, entré a la currícula de hacia, la Universidad Católica para ver cómo estaba, empezar desde el 2015. No sé si se ha cambiado, ya de por sí hace una currícula del año, una currícula desde hace siete años, no muy actualizada estaba, ¿no? Y había una sobre destrezas. Yo dije, bueno, aquí encontraré pues algo sobre tecnología y es de comunicación. Si hay un curso sobre sociedad de la información, que recuerdo que es un, es un término utilizado hace más, hace más de una década, más, dos décadas, que se sigue llamando así el curso posiblemente, ¿no? Entonces yo creo que también depende de esos cambios de la voluntad de los alumnos, de cómo vayan metiendo los temas. Si, por ejemplo, en su curso de Derecho Civil, en lugar de hablar sobre, eh, no sé, el carácter recepticio de la oferta, y empiecen a hablar sobre contratación electrónica, sobre firma digital, ¿no? Gracias, Antonio. Dale Oscar. Sí, eh, mira, me, me, me has hecho acordar ahorita con tu pregunta. Hay una canción de este grupo peruano Río, Ochenteraza, que se llama Estar en la Universidad, es una cosa de locos, dice, ¿no? Este, y en la parte... Eh, en, en el, hay una parte en el coro que te dice, no logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional, no y, y, y entonces hablan sobre todo lo que, lo que inviertan en la universidad, y, y al final, el, el, el, por, por ahí que no te sirve tanto, no y me atrajo a la mente justo esa canción ahorita, que se me vino a la mente ahora que hablabas de ese tema, porque yo sí creo que puede haber un cuestionamiento bien serio de las estructuras de enseñanza de la universidad, como el, el gran centro de aprendizaje, o sea, la gran la forma en la que el camino al éxito, digamos, ¿no? este el camino al éxito es ser profesional, pasar por la universidad, eh, tener tu, tu cartón que diga ok, este abogado o, o administrador, lo que sea, este y, y sí creo que que algo de eso puede puede ser cuestionado no ahora más no este en cómo en cómo son los procesos de aprendizaje, porque creo que que nos han enseñado desde siempre que la única ruta. Para sacar los título ¿no? O sea, incluso en estas discusiones vocacionales que tienen artistas y, y, todos, y artistas que incluso ya se han, han logrado pues su, el éxito profesional en lo que hacían y les preguntan y, y la típica respuesta es sí. Mi viejo me dijo que, tenga, que, que estudie este, medicina y le llevé el cartón y recién de ahí me dediqué a hacer lo que yo quería hacer. Entonces, este creo que, que, que, que pueden cambiar, o sea, pueden ser cuestionadas muchas, muchas cosas, la estructura de la universidad, la forma como se enseña, el carácter interdisciplinario de los contenidos de, la, de, la, de las currículas, es, lo, las propias temáticas que se enseñan en cada, en cada carrera, o sea, todo eso creo que, está, que, que, que, que puede ser bastante cuestionado y con buenos argumentos a raíz sobre todo de este proceso de, de reflexión que hemos tenido eh, a lo largo de la pandemia, ¿no? O sea... Yo también me, me pregunto ahora que vienen las, este, o sea, en, en plena pandemia, yo, yo el año pasado estuve en una onda bien nómade, la verdad, o sea, casi, saqué la cuenta de casi seis meses del año pasado, me la he pasado viajando con mi familia por el país, fuera del país, y fue una de las, diría que es la única ventaja en mi caso, que, que, que, que no lo generalizo tampoco, que, que me generó ese, el tema de que los colegios no habían empezado. Y el proceso cultural de aprendizaje para mis hijos fue increíble. O sea, que ahora se paren enfrente a un mapamundi y sepan dónde está Ecuador, dónde está el Cusco, o sea, este, y que hayan tenido esa, esa, ese proceso de aprendizaje diferente de otras cosas. este O sea, está, estando en el Cusco, por ejemplo, les compré cuentos para, para, sobre los incas, ¿no? Entonces, este, hablan de la tierra de los incas y no sé qué, y todo ese mood caminado por las ruinas. y, y O sea, fue una manera, hay, hay formas, digamos, de, de aprender que pueden, este alternativas que que quizás pueden eh, surgir a raíz de todo esta, este gran cuestionamiento de, la, de, de muchas cosas que ha traído la, la pandemia. ¿no? Así que este, sí, creo que puede darse, y, y, y genial que se deje, porque es un proceso de ser un ejercicio muy bueno. Y, y además yo creo que, como decía Felipe hace un rato, hay que entender que ya no se puede sostener la, la educación universitaria en una mera acumulación de conocimiento. Eso se puede conseguir en internet, en un libro, en distintas formas, ¿no? Yo creo que, eh, por lo menos lo que yo rescato, también siendo hipercrítica de las currículas de Derecho, de también el tema de la formación universitaria en general, es que eh, la universidad te debe dar pensamiento crítico, te debe dar este, acercamiento a ciertos principios, ¿no? Eh, que después tú puedas aplicar en tu vida profesional, personal, que puedas cuestionar la información que llega a ti, los conocimientos y, y, y la misma, el mismo actuar de la gente. Y al final, yendo a lo que este, es la docencia, hay que ser conscientes también que nos, nosotros no solamente somos agentes que trasladan conocimiento, nuestros principios también están los, los ponemos sobre la mesa cuando damos clases, lo que somos, lo que, cómo vemos la profesión, cómo vemos incluso el país, ¿no? Este, también lo plasmamos en lo que enseñamos de manera más o menos explícita, ¿no? Entonces, eh, también para ser un buen docente, ahí hay que decirlo, hay que ser una buena persona, hay que ser una persona de principios, ¿no? Y poder trasladar eso también a los alumnos, yo creo que es algo que que a los alumnos les queda mucho, saben, este, no solo el conocimiento que le transmitiste, sino eh, ciertas ideas, ciertos este, principios y formas de ver la vida y el derecho, eso lo valoran mucho y, y les queda muchas veces más que lo que le comentaste de una norma, ¿no? Entonces el, la universidad también debe ser así, cantera de debate, de diálogo, de discusión, este, con respeto pero de posiciones también diversas, hasta contrarias. Gracias, Fátima. Yo tenía una, no sé si, si, si todavía no quieren participar, tenía una pregunta más. Hemos hablado un poco acerca de, de digamos, los potenciales retos de la universidad y ahora me gustaría también preguntarles un poco acerca de, de digamos, teniendo cursos innovadores y de tecnología, eh, inherentemente hay, digamos, un, un, un cambio necesario en la perspectiva tradicional de lo que es y lo que hace un abogado. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto las instituciones, digamos, a las que pertenecen, sea trabajando o, o, o enseñando? Adoptan ¿no? este cambio de, de, de, de perspectiva en el abogado eh, y en la nueva forma que tiene que hacer las, de, de hacer las cosas. Si los acompañan de repente o si ven un poco más detrás eh, hacia el cambio. ¿no? Rafael, discúlpame, ¿tú podrías repetir la última parte porque te escuché entrecortado? No sé si fue solo yo. No, sí, claro. Eh, decía, como sus cursos en realidad tienden a, a, a cambiar la perspectiva eh, que tiene un abogado respecto de quién es o qué hace. Eh, quería saber si las instituciones en las que trabajan o en las que dictan cursos acompañan también eh, o saludan también ese cambio de perspectiva que debería darse eh, o si más bien son más conservadores y tradicionales y tienen una óptica más restrictiva eh, de lo que hace y debe ser un abogado. ¿no? Y si hay conflicto también, en realidad, entre lo que ustedes proponen y, y, y los lugares donde lo eh, yo Yo te puedo decir desde mi experiencia personal. Ahí Oscar ya yo creo que va a comentar una experiencia porque él ha llevado a la práctica todas esas ideas que él tiene hace mucho tiempo sobre, sobre el derecho. Y lo hemos comentado, hemos conversado mucho sobre eso. Es que este, cuando no tienes esa, esa oportunidad, eh, tienes que luchar y bregar y no siempre las ganas todas, ¿no? Son años que, que, que, que uno viene repensando cómo debe ser el derecho, el actuar del abogado, de este, el, en fin, eh, criticando y deconstruyendo un poco la, la carrera y el gremio y pues no, no siempre las vas a ganar todas, pero de a poquito yo creo que no soy, y ojo, no solamente logras ver los cambios en tu institución, si no logras ver cambios en el ecosistema, ¿no? En, en, en abogados, aliados, en ex alumnos, en sitios donde trabajaste antes, este, predicaste mucho este, este cambio, te fuiste y el cambio se dio después, tal vez, ¿no? Este, no de repente lo, presen lo presencias, pero dejaste la semilla ahí, ¿no? Y, y, y va quedando, va quedando. Y, y además, eh, no solamente es discurso, esto se tiene que predicar con la acción. No, no puedes, este, lamentablemente estamos muy acostumbrados a gente que va a da dar una conferencia sobre temas buenísimos, pero en la práctica no se comporta de esa manera como abogado. Tiene otro tipo de prácticas que no se condicen con el discurso. Entonces yo creo que en la medida que tú seas auténtico y te, compro te comportes como tu discurso dice y te compres realmente el cuento, el cambio se va a generar. Más, más temprano que tarde, más tarde que temprano, pero el cambio se va a generar. Pero no te puedes quedar en el discurso, sino que tienes que pasar a la acción y tienes que empezar a comportarte de la manera que tú crees que los abogados deben comportarse. Y tratar de la misma manera a los otros. Tratar de la misma manera a los otros. Este, si yo digo que este, a mí no me importa eh, si el abogado lleva corbata o saco, porque yo veo a la persona, el conocimiento, no puedo estar pues, después pidiéndole a mi practicante que por qué vino sin corbata. O si yo digo que un abogado este, no me importa si tiene tatuajes, yo me estoy llenando de tatuajes ahora últimamente este, porque me provocó por la pandemia, no le voy a estar diciendo que un, a mis practicantes o a mis colegas que los abogados no se pueden tatuar, pues, ¿no? Este, hay, que, hay que conducirse de esa manera y vas a generar cambios. Yo creo que eso, eso es así. Va decantando. Sí, pero bueno, te puedo contar mi experiencia, Rafael, y todos los que nos acompañan. Eh, la sector privada, mejor que ojo, lo que yo he trabajado en Newbox muchos años. Eh, él puede contar cómo ha cambiado esa cultura. Eh, pero en el sector público, de hecho, me encuentro con, con muchos abogados de muchos años eh, de carrera en el sector público, definitivamente con la visión del derecho muy tradicional. Abogados jóvenes, con pocos años eh, en el ámbito profesional, que también tienen una mentalidad eh, muy old school, muy, muy de big law, eh, que es el derecho tradicional, y esta corriente. Eh, pero es lo que ha dicho Fátima, si uno es y siempre se comporta eh, como es su esencia, y así soy yo tal cual, eh, lo que digo lo hago, eh, llevas y cambias, eh, generas cambios, generas una idea disruptiva, que de repente en el momento vas a tener las cinco, que me ha pasado, que dicen no, eso no puede ser así, y el decreto supremo tiene que salir con todo esto. Y les digo, pero es que no nos hemos dado cuenta que cuando las normas salían, la gente no lo entiende y luego tenemos que estar traduciendo. No es que esto es así hace mucho tiempo, el típico, ¿no? es que esto siempre ha sido así. Entonces llega el momento que tenemos que cambiar. Y habrán habido algunas eh, conversaciones en las que pues, no eh, generar ese cambio, pero después, siempre hay alguien que dice, creo que esto lo podemos evaluar. Y vas ganando adeptos o personas que dicen, creo que puedo hacer este cambio. Eh, y así se han dado algunas otras normas y mejores, o ideas para que por redes sociales se traduzca. Eh, y es lo que dice Oscar por el chat. No, no es adaptarse, es, es tú ser agente de cambio, y cada uno es de nuestros roles, ¿no? Ser, ser genuino y... y y en clases, también nos hemos topado incluso en ¿no, abogados del siglo XXI, con, con personas que nos hablan muy de usted y doctora, y nosotras, no, esto, yo no he hecho ningún doctorado, así que dime Paola, dime Fátima, eh, o, o que exprese su opinión, y, y con Fátima, de hecho, de, nos encanta eso, que haya posiciones contrarias y, y sustentarlo, ¿no? Por ejemplo, en discusiones, eh, y cuando hay discusiones es diálogo, no de debate, si debe haber relación laboral o no entre plataformas eh, de tecnología, de economía colaborativa y sus eh, repartidores, por ejemplo. Y sin duda tenemos al abogado más tradicional y también el abogado que abre más su mente y nos dice cómo ve este nuevo modelo de negocio. Entonces, genial eso, pero eh, toca conversarlo y empezar a abrir la mente porque nuestra profesión eh, ya cambió. ¿no? Todas las profesiones han cambiado el derecho se ha enamorado, pero es que ya, ya se dio ese punto de quiebre, creo yo, y, y lo decíamos en la reunión que, que estuvimos con Felipe, y creo que fue donde surgió la idea de, este, de, este, de esta reunión, es que, pues sí, ya los abogados se dieron cuenta que, si no se adaptan, eh, se van a quedar como blackbuster así que ya empezó a rodar la bola, creo. Total. Por ejemplo, la vez pasada he leído, o sea, me, me, me, me chocó un montón leer eso, porque eso tiene que ver con la coherencia y la consistencia, ¿no? Un profesor... Fue mi profesor de Derecho Constitucional, y ahora es un funcionario público, y saca un, un, un pronunciamiento que, o sea, con todo lo que, lo, que, lo que yo recuerdo que me enseñó, ya, lo opuesto a eso, ¿no? O sea, qué que, que, que triste, qué que, que decepción puede ser para una persona, y eso que, mucha yo ya salí de la universidad hace mil años, ¿no? Pero. Recordar enseñanzas de un profesor que de pronto lo ves haciendo exactamente lo opuesto, ¿no? Este, ahora que está en un cargo público, ¿no? <risa> exactamente. Este, eh, y que te enseñó una serie de temas vinculados a los principios de la democracia y, y tantas cosas, y de pronto ahora lo ves eh, haciendo lo opuesto, ¿no? Cosas. Eh, entonces, ese, para mí por eso se, se ha convertido en el tema, en ese tema muy importante, el tema de ser consistentes y coherentes en todo lo que uno hace, en lo que enseñas, en lo que. Eh, estos temas que, que tienen que ver ya con la práctica del derecho en el mundo profesional, pucha, hay un montón de temas éticos terribles, pues, ¿no? de, de, de cosas que no se cuestionan y son como temas que no se pueden tocar y por eso que yo ya me volví de una manera hace tres años un poco activista a estos temas y, y salgo a hablarlos públicamente, sé que hay gente que le incomoda y que me me en privado como que, ah, o sea, molestos ¿no? este, desde cuestionar temas como la forma como cobramos los abogados y facturamos, desde cuestionar la forma como contratamos otros abogados Cómo es el modelo de estructura del, del negocio legal, este, son cosas que se tienen que poner en la agenda pública, se tienen que conversar, se tienen que hablar. No o sé, sea, yo, yo, yo siempre, desde que, que, que me embarqué en el proyecto de News, siempre dije una cosa que me parecía, o sea, cómo voy a decirle yo a un abogado que estudió la misma carrera que yo, que, lo voy a, que es independiente y dependiente y que eso se llama cuarta quinta y que eh, eh, recibes mis órdenes pero no eres dependiente, o sea. No, es indefendible pues o sea no puedo no tendría sangre en la cara para decirle a una, a una persona que a la que le voy a dar instrucciones o cosas que porque esa persona también estudió la, la carrera que yo como abogado y llevaron un curso laboral y sabieron qué, y aprendieron de cosas lo que es subordinación no o sea ese, ese tipo de cosas me parecen muy importantes ¿no? entonces creo que cada vez más este tema o temas por ejemplo éticos vinculados a la vez pasada conversaba con una abogada colombiana que me decía este, eh, empezamos a conversar con, sobre, sobre temas de, de sobre un negocio potencial que había, y en el camino salió el tema de los famosos referral fees, ¿no? o lo, los fees de referencia por un negocio. ¿no? Eh, y él me decía, por ejemplo, en Colombia eso está prohibido, eso, eso es, va contra el código de ética. ¿no? Eh, yo le dije, eh, cuéntame un poco más. ¿no? Entonces, dice, claro, porque muchas veces estos acuerdos son, están basados simplemente, o sea, la persona que te refiere está únicamente interesada en recibir una comisión y no necesariamente en referir a la persona más indicada o más conveniente para un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está considerado como un tema eh, que, que no es ético, ¿no? O, o en Estados Unidos, en algunos estados, no te puedes denominar experto así abiertamente o públicamente a menos que hayas acumulado un cierto kilometraje, digamos, en cierta, de manera certificable ante un colegio de abogados y que eso te permita respaldar eso que dices. Entonces, no sé, me parece que es un tema fundamental que se que da para otra charla, pero que es muy importante como, como, como traerla a la mesa, porque, porque sí, tiene que ver muchas veces en cosas que nacen en las aulas universitarias, ¿no? Totalmente. Quiero complementar, solamente retornando a la pregunta inicial, si las instituciones donde trabajábamos o, o enseñábamos, donde hacíamos como profesores, ¿cómo recibían este cambio? ¿Se hacía un ambiente propicio? En mi caso personal, no, no eh, los, los cambios que, que he propuesto, los pequeños cambios que he hecho, han sido a partir de la decisión de mi equipo. Y en el caso de la enseñanza mío, eh, eh, sí les propuse cómo funcionaba el Canvas Legal en el IEI pero eh, básicamente me ayudaron a armar el, el curso con la metodología y el tema didáctico pero yo lo hice de frente, los resultados finalmente eh, han sido buenos y por eso me dejan que lo siga dictando así, ¿no? Y en el trabajo. Eh, yo eh, trato de meter la tecnología a una cosa tan sencilla, posiblemente el área legal eh, sea la que utiliza más, eh, con mayor frecuencia el Teams, y no solamente para, para las reuniones, tenemos canales como Dios manda, tenemos equipos como Dios manda, Compartimos la información ahí, trabajamos colaborativamente por ahí y ayer tuve una conversación con el gerente de recursos humanos y entendí que solamente lo utilizaban para las reuniones, la gran mayoría de las empresas. Eh, también les cuento, eso fue un éxito, pero el fracaso fue o sea, hace como tres años que hicimos usar Slack, lo metí y fracasó. Pero sea, pues está bien, ¿no? No todo va a estar bien. Pero el cambio del... del de la idea de la figura del abogado implica muchas cosas, ¿no? Lo que, lo que decía Fátima sobre la consistencia, la coherencia, ser buenas personas, es sumamente importante, es sumamente importante. Y a veces, eh, como eh, a veces yo he pensado que muchas de las cosas de las cuales los abogados nos hemos sentido orgullosos durante décadas en realidad son, son lastres, ¿no? Esa manía que tenemos por refutar y discutir y discutir y discutir, en realidad es una virtud o es un defecto, ¿no? Eh, eh, no cambiar nuestra posición y argumentar siempre para ganar. ¿Es una virtud o es, una, eh, o es, una, o es un defecto? Recomiendo que estén por acá, acá, este libro que leías hace poquito, piénsalo otra vez, lo, me lo recomendó Sebastián, Soltado, buenazo, porque ayuda a, a repensar sobre estas ideas que tenemos eh, muy metidas en la cabeza de los paradigmas de los abogados y decir que a veces estamos equivocados ¿no? y empezar a generar cambio. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Eh... Falte, falta yo, falte, falte, ah, falte, perdón, mí, yo? Yo, <risa> <risa> Solamente cortita, este, el, o sea, yo soy un convencido de que la, la, la innovación es principalmente gestión del cambio. Y creo que vivimos en una época espectacular para, para ser abogados. Es una época de muchísimos cambios. Yo soy muy optimista por, por todas las cosas que van eh, apareciendo. Cuando un exalumno me dice, oye, quiero este, emprender en Legal Tech, yo ya siento que el, el curso cumplió su, su propósito. Y, y, y eso creo que es lo más valioso de todo. no O sea, que finalmente si uno es auténtico y si uno es fiel lo que cree y al mismo tiempo es humilde también, o sea, reconocer cuando uno se equivoca y reconocer que uno no siempre tiene que tener la razón, o sea, pues, pues uno puede equivocarse muchas veces si no tiene nada de malo que uno, que, que uno se equivoque, es este eh, me parece que es recontra eh, importante, ¿no? Yo considero que sí está habiendo cambios y, y, y, y que hoy, hoy en día haya gente que pueda eh, dedicarse y, y vivir de de modelos de negocio en el mundo legal completamente distintos de los que había antes, creo que es una prueba de ello, y sobre todo que hay mucha gente que además quiera dedicarse a eso y pueda hacerlo, ¿no? Yo creo que son señales positivas de cambio. Por supuesto que hay también cosas que, que, que no cambian, ¿no? Eh, pero poco a poco irán cambiando, ¿no? Gracias, Pipe. Eh, estamos cerca del cierre. Eh, había una pregunta más del público acerca de cómo romper el paradigma del saco y la corbata y me, me voy a atrever a responderla en base un poco a lo que hemos conversado y es no usando eh, saco y corbata básicamente no eh, o sea Fátima acaba de mostrar sus tatuajes, yo tengo el pelo largo todos somos abogados eh, creo que también ha sido un poco eh, la virtualidad la que nos ha permitido explorar estos cambios y, y creo que me llevo el mensaje y, y quisiera que se lleve el mensaje también todos de, de atreverse un poco más no a esas cosas que cree que que son positivas y que coadyuvan un poco a la, a la profesión, ¿no? Quizás ser un poco más sueltos, ser un poco más libres, explorar un poco más las ideas, ser más críticos, eh, creo que es el mensaje que, que nos, toca, nos toca impartir hoy día, ¿no? Eh, quería darle espacio a, a, a Miki Morachimo para que nos pueda ayudar dando unas palabras de cierre, además de obviamente agradecerles a, a los panelistas y a toda la comunidad que ha estado aquí el día de hoy. Muchas gracias, Rafael. Esto, la verdad es que yo les prometo, les juro, que en Legal Hacker Lima hacemos nuestro mejor esfuerzo porque cada evento sea distinto, por traer temas completamente externos, innovadores y, y fuera de la caja. Pero tarde o temprano todos los, todos los, todos los meetups terminan en una conversación bastante introspectiva. ¿no? Hacemos este esfuerzo eh, por hablar de cosas que parecen externas a la, a la, a la, a la, la, al día a día de la profesión legal, temas nuevos o lo que sea de Itarra Temprano terminamos hablando un poco sobre nosotros mismos como profesionales del sector legal y sobre los modelos de profesionales del sector legal. ¿no? Eh, creo que dice bastante de, del estado de las cosas cuando todas las conversaciones parecen, parecen encontrarse en ese punto, y, pero en definitiva son, son, son comentarios y aprendizajes eh, bien interesantes. Quiero darle las gracias a nuestros eh, invitados e invitadas. Eh, primero, eh, reconocer que quien sea que se dedique a enseñar en facultades de pregrado, de posgrado, eh, en Derecho, está haciendo un tremendo sacrificio. Eh, yo lo he hecho en algún momento y es increíblemente agotador, es increíblemente eh, poco pagado, esto y al mismo tiempo es, es increíblemente sacrificado. Eh, así que quien sea que lo hace, lo hace por una genuina vocación. Y les agradezco muchísimo por esa ocasión de querer compartir su aprendizaje y su conocimiento. Y también les agradezco por querer hacerlo en este espacio de Liga Hector Lima. ¿no? Yo me llevo dos ideas eh, de esta conversación. La primera es que me parece, empezamos hablando este, este, este, este encuentro sobre cómo se veían los cursos de todos ustedes. Y lo que vamos descubriendo es que no hay un solo curso de Derecho y Tecnología, o un solo curso de habilidades digitales para abogados, que puede enseñarse. No existe una currícula única eh, que, pueda, que pueda proponerse, y eso, es, y eso está bien. Al parecer muchos de los cursos que ustedes enseñan son un reflejo de sus experiencias profesionales, de sus inquietudes, y también nos demuestran que, que en esa heterogeneidad, ¿no? en, esa, en, esa esto, en esa multiplicidad de, de registros, hay, hay una riqueza. Significa que todos podemos seguir aprendiendo un poquito más, que todos podemos seguir bebiendo distintas aproximaciones. Y la otra idea que me llevo es que la, el ejercicio educativo y el ejercicio de aprendizaje no tiene por qué necesariamente estar circunscrito a una universidad o a un programa de posgrado, o etcétera. ¿no? Desde Ligas Rackard Lima nosotros también nos vemos como un espacio de compartición de aprendizajes y de, y de saberes. Eh, y buscamos a través de eventos como este continuar compartiendo con ustedes eh, lo poco mucho que Sabemos y, y lo mucho que saben nuestros invitados e invitadas. Así que les agradezco muchísimo por acompañarnos esta noche aquí en, eh, en este nuevo mitad de liga Rackers Lima. Eh, la, la, les invito a que se metan a nuestra página web, a nos, nos sigan en redes sociales eh, para enterarse de futuros eventos también. Y esto es muy importante, si ustedes quieren hablar en algún meetup de Liga Factor Lima, presentar el tema en el que están trabajando, un tema que les interesa, una investigación que han hecho, por favor, contáctennos también, eh, porque estamos todo el tiempo buscando ese tipo de propuestas, ideas para atraer a la comunidad. Eso este es un espacio que construimos entre todos, eh, así que serán todos muy bienvenidos. Así que les agradezco muchísimo. Gracias, Rafael y Paola, por su eh, genial gen, gen, moderación de esta noche, y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo, cuídense, que estén muy bien. Oh, Gracias, cuídense. un abrazo. Chao. Gracias. Gracias, que estén bien. Chao, gracias a todos. Chao.